Bueno, pues buenos días a todas y a todos, bienvenidos a este bloque de optimización del trabajo. Eh, contamos con Pedro Álvarez, que va a ser el ponente de, de estas tres sesiones, eh, que también van a coincidir los, van a ser los próximos martes, de, en esta misma hora, de 11 a 1. Deciros que, que Pedro ya eh, ha estado con nosotros en, en otro módulo, eh, el de, de resultados, la de medición de resultados y la verdad es que ha sido también muy interesante porque bueno, es un ponente muy dinámico, eh, con mucho conocimiento del tema que hace participar y yo creo que es una buena oportunidad para que todos podamos mejorar nuestro trabajo, para que podamos ver las formas de coordinarnos mejor, de priorizar mejor, eh, de trabajar todos eh, más en red ¿no? y creemos que es una buena oportunidad para todo el movimiento asociativo y, y bueno pues eh, contaréis también con algunas tareas que tendréis que, que ir entregando en el plazo que, que os vayamos indicando y como siempre al final del módulo pues habrá la posibilidad de, de solicitar el acompañamiento para que Pedro pueda eh, bueno, pues acompañaros a unas cuantas entidades ¿vale? Así que sin más pues cuando quieras Pedro empezamos. Ay, pues nada Buenos días buenos días a todas. veo por ahí algún, alguna cara conocida. Algún nombre conocido. Eh, bueno, como os decía antes, mi homónimo, Pedro. Eh, yo ya participé en la, en la sesión anterior, en, la, en, el bloque, en el bloque anterior eh, Algunas de vosotras pues ya, ya participasteis Veo algunas, algunas caras conocidas, como os decía Algunos nombres de entidades repetidas Creo que la mitad de entidades de repetir del anterior bloque a este Lo cual eh, le incrementa, es una de las dos dificultades que tienen estas sesiones La primera y más importante es eh, que no puedo repetir chistes Que no puedo repetir comentarios mediamente simpáticos por la gente que diga, esto ya lo he oído hace tres semanas pero sobre todo la más relevante de todas es que vamos a abordar un tema que podríamos estar aquí eh, personas vinculadas a plena inclusión o podríamos estar, yo que sé, fabricantes de una cadena de producción de la SEAT. En realidad hablar de la optimización del trabajo no tiene en especial nada que ver con nuestro sector y lo que vamos a intentar es eh, confirmar, contrastar, eh, validar que tiene mucho que ver. ¿no? La, la, la eficiencia en el trabajo dentro de nuestras, de nuestras organizaciones dos apuntes para arrancar ahora enseguida comparto pantalla, empezamos dos apuntes, uno, siempre siempre, siempre, eh, dejo un espacio al final eh, en función un poco de lo que alargue la sesión, etcétera siempre dejamos un espacio al final para comentar, charlar, plantear eh, hablar de vuestro libro, ¿vale? De, de poner en común, yo creo que es un, no, no nos podemos cerrar en que Pedro venga aquí, tiene la verdad absoluta si ya no la tengo nunca, en este tema, menos Todavía, ¿no? Porque además creo que no soy un ejemplo maravilloso de gestión del trabajo y sí de necesidades de optimización, como casi cualquiera. Pero sobre todo es eso, ¿eh? creo que es muy importante que compartamos, que, que haya gente que pueda explicar, pues yo que sé, una pequeña experiencia en su organización eh, o una ineficiencia absoluta que decir, oye, esto nos lleva, de, nos lleva de cabeza o hay un elemento que creo que es clave que Pedro no ha resaltado, que aquí el ponente no es el que más sabe, el ponente es el que más habla. ¿vale? Por tanto, siempre quedará un espacio al final para que podáis hacer vuestras aportaciones, para que podáis hacer eh, todas aquellas reflexiones que, que consideréis. Muy bien, comparto pantalla, nos ponemos en marcha, eh, estáis viendo ya mi presentación, como veis, datos, datos, datos, datos, información, optimización del trabajo, arrancamos. Es un, como os decía, un elemento que para mí eh, tiene una cierta dificultad a la hora de transmitirlo a, a las organizaciones, simple y llanamente por la eh, generalización que podemos hacer de un ámbito en el que todas y todos estamos implicados, en el que todas y todos tenemos mucho que aportar, en la que todas y todos tenemos mucho, mucho, mucho que mejorar. Eh, luego os haré una preguntita, haré una no votación, eh, pero sí intentaré que entre todas opinéis eh, y os haré mi reflexión sobre la eficacia o eficiencia de este nuestro maravilloso sector. Eh, pero luego vamos a ello. Venga, arrancamos, que he empezado como si nos conociéramos todas, pero no nos conocemos todas, algunas no nos conocemos. Pues nada, yo soy Pedro Álvarez, como hubiera presentado el otro Pedro de esta sesión, eh, persona que hasta hace 10 eh, años aproximadamente, 11 va a hacer, porque mi hijo va a hacer 11, con lo cual yo también, eh, pues trabajaba de americana y corbata en una multinacional en el ámbito del marketing, del business intelligence, eh, de la consultoría y que bueno, decidí pasarme al, ¿no? al, lado, al lado oscuro. Del, del, del tercer sector intento aportar mis pocos conocimientos en ámbitos pues eso ¿no? de tecnología, de consultoría, de organización, de, de análisis de la información eh, y lo hice, como, lo hice como, como freelance y hace, bueno, me dejan charlar en, tengo engañados unas cuantas organizaciones que me dejan hablar en sus foros, en sus ponencias, una de ellas es esta, ya la incorporo entre las entidades engañadas pero también en la asociación de fundraising, a la Complutense, en la UOC y alguna más y hace, dos, en 2013 hace ahora casi 10 años, con lo cual casi y justo ¿no? al, al, al venir a este sector, junto con Jamal Bajes, impulsé Sinergia TIC, una asociación que es la que dijéramos es cabecera de estas sesiones que estamos haciendo por nuestra parte, yo vengo en representación de Sinergia TIC, una asociación que impulsa las tecnologías en el tercer sector. Empezamos por una herramienta CRM, que es Sinergia CRM, pero eh, nuestro foco es ayudar a las entidades al mejor uso posible de las tecnologías dentro del, del tercer sector. ¿sí? Muy bien, la optimización del trabajo en primera persona. Eh, mi vida es eh, mi, mi vida profesional es hacer esto que estoy haciendo ahora sesiones, sean presentaciones sean demos, sean cursos, sean, le podemos llamar como quieras, pero al final eh, nosotros trabajamos desde casa desde el origen del proyecto, nosotros la pandemia ya nos pilló trabajando en casa y tengo cada semana no menos de 10 reuniones, presentaciones requerimientos, etcétera no menos de 10 reuniones hasta hace unos cuantos meses mi manera de organizar una reunión era la de enviar un correo y dar mi disponibilidad. Hola, ahora mismo tengo disponible el jueves por la mañana, el martes por la tarde, el lunes que viene, pero preferiría que fuera el jueves, ¿no? Entonces lo enviabas y llegaba un montón de gente. Y ese montón de gente te respondía, a veces conjunto y a veces por separado. A mí el jueves ese me va Hola. bien, a mí el martes. Entonces tú tenías que volver a hacer, ¿no? El, eh, No, bueno, perdón, eh, eh, Raquel, eh, el martes es que ahora tal. Eso si no se te cruzaba con otro hilo en el que tú habías ofrecido los mismos días y te decía, bueno, pues... Hace, un momen, hace unos días, eh, hace unos meses, de hecho, eh, bueno, era imposible absolutamente tener un sistema común con todas las organizaciones y además yo me relaciono con múltiples relaciones. No es mi organización, no es mi entidad, no es mi equipo de trabajo en plena inclusión Murcia, no es mi equipo de trabajo en... no, no, no, no, no. Es con todas y cada una de vosotras. Si yo tuviera que hacer con todas y cada una de vosotras, bueno, pues al final apareció en mi vida una cosa que se llama Doodle Bookable Calendar. Todas habéis hecho un Doodle todas habéis hecho un Doodle, a todas en algún momento nos ha llegado un Doodle de, sea para una cena, que son de los que te hace una cierta ilusión, sea para una reunión, que es de los que no te hace ninguna ilusión, sea para cualquier otra cosa. Te ha llegado un Doodle, te dan opciones y tú marcas allí y, y mientras marcas, con una mano marcas y con la otra cruzar los dedos para que la elegida sea la tuya, una de las tuyas, ¿vale? Pero este Doodle Book en Calendar lo que te permite es coger y decir, coge tus calendarios, y yo tengo dos, el, de, el tercer como, como freelance y el de sinergia, sincronízalos, y que aparezca una cosa así. Es decir, lo que yo tengo ahora mismo a disposición de todas las entidades es este enlace. Hay un enlace ahí, yo les envío el enlace este que hay aquí arriba, dudel.com Pedro Álvarez, y os aparecería esto. Y esta es mi disponibilidad. Y ahora cuando uh -huh. alguien me pide una reunión, ¿o tengo que coordinar una reunión envío el enlace, les aparece esto y saben que el día 15 pues no pueden contar conmigo, el día 9 mis bloques son de hora y media o a las 9 y media o a las 11, hoy solo a la tarde, a las 3 entonces, esta, perdón, hoy no hoy nada, mañana a las 3, por la mañana no bla, bla, bla, mi vida, mi vida, mi vida ha verdad. cambiado radicalmente, ya no escribo hilos, ya solo tengo un enlace en el okay. que le digo, aquí tienes mi disponibilidad, os ponéis de acuerdo en la organización y me decís el qué. Esto se llama, pues eso, ¿eh? os decía, Doodle Vocable Calendar. Eh, ¿Es gratuito? Mm, me sincroniza, creo que hasta dos o tres correos, a dos o tres calendarios. Y como os decía, este es mi calendario de reuniones, esta es mi disponibilidad. Cuando alguien pincha en aquel enlace que antes os comentaba, cuando alguien pincha en el enlace del día 28 a las 15.30, me aparece su nombre, me aparece su correo electrónico, me aparece la organización y me dice si hay otras personas a las que debe invitar, y yo puedo añadir aquí preguntas ¿eh? para que lo hagan, y cuando me lo aceptan a mí me llega a mi calendario, me queda una reserva me queda anotado aquí, toda esta información y ya lo tengo, y esa persona si hoy se va para atrás y resulta que alguien me acaba de reservar el 28 a las 15.30 dos minutos después entra y ya no tiene este enlace ¿Vale? nada, era una simple primera reflexión de vivir la optimización del trabajo en primera persona esta es la utilización de Pedro Álvarez, no es una herramienta de Sinergia TIC, es una herramienta de Pedro Álvarez, persona más charlatana del equipo de Sinergia TIC que se dedica a hacer reuniones, presentaciones, sesiones todo el día. Y que había momentos en los que gran parte de mi mañana consistía en cuadrar reuniones para el día siguiente. Y me pasaba minutos y horas, os aseguro que podía llegar a pasar horas de un día, Diciéndole a Begoña, oye, no, Begoña, que me dijiste que el martes por la tarde sí, pero ahora ya me lo han reservado, te envío otro correo, vuelve a mirar, esperar a que ella vea el correo, etcétera, etcétera, y ahora ya está. Parte negativa, que este enlace está vivo y que este enlace o yo me acuerdo de poner fuera de oficina o me puedo pasar que en una semana yo pensaba que tenía tiempo libre y en una mañana, clink, clink, clink, clink, te han reservado los cuatro huecos que tenía. ¿Vale? De esto vamos a hablar estos días. De esto vamos a hablar en estas sesiones, de optimizar el trabajo, ¿vale? de ser más eficientes en el trabajo, de hacer que nuestra tarea tenga cada día mayor valor. Optimizar el trabajo no implica quiero disminuir el número de personas contratadas, no, no implica quiero tener tiempo libre para rascarme la barriga, no, significa quiero poder disponer del tiempo de valor añadido para mi organización y para mí. Y no quiero invertir el tiempo en coordinar una sesión, no quiero invertir el tiempo en recoger una firma, no quiero repetir, invertir el tiempo en copiar siete veces el mismo dato en una base de datos, ¿vale? Algunas reflexiones previas sobre estas sesiones. Una, que vamos a hablar desde el punto de vista de las TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, que vamos a basarnos en la optimización del trabajo basado en las tecnologías. Dos, que si a alguien le pagan poco, que si alguien hace menos o más horas de las que debiera, que si el ambiente laboral está, o si el café que servís en las oficinas es una porquería, pues no entra en el marco de estas sesiones que vamos a hacer. ¿Vale? Vamos a hablar de la optimización del trabajo en función de las tecnologías que tenemos a nuestro alcance. Que no hay ni recetas mágicas, ni soluciones unidimensionales. De hecho, cualquier solución que apliquéis a la optimización del trabajo va a tener que ser obligatoriamente multidimensional. Luego hablaremos del concepto ¿no? de man, man, manta corta, ¿no? Te tapas la cabeza y te destapas los pies, te tapas los pies y te destapas la cabeza. Luego hablaremos de esos conceptos, ¿eh? Pero no hay una solución única, que nadie lo espere. Y finalmente, es un ámbito sin demasiados elementos específicos del tercer sector. Sí, algunos, sí, algunos. Y, y, y vamos a ir a ello. ¿eh? Pero como os decía, este, esta presentación que estamos haciendo, salvo determinados matices, la podríamos llevar. Al sector de la consultoría, al sector de, de la repostería o al sector que fuera, ¿no? Muy bien. Vamos allá. ¿De qué vamos a hablar en las tres sesiones? Como siempre, de menos a más interés para vosotras, pero vamos a pasar lista y ver que estáis en todas. Una, la de hoy. ¿Qué es optimizar el trabajo? ¿Qué es eficacia? ¿Qué es eficiencia? ¿Y qué tenemos que medir? Si no detectamos la necesidad de optimizar el trabajo... No vamos a dar los siguientes pasos. En el siguiente paso, en la sesión 2, ¿por qué se dan las ineficiencias? Revisaremos la tarea 1 que os haremos presentado. ¿Por qué se dan las ineficiencias? ¿Cuáles son los orígenes clave en las organizaciones de la ineficiencia? ¿Por qué no somos óptimas en el trabajo? Y algunas posibles respuestas a la ineficiencia. Metodologías, recomendaciones, ideas. ¿vale? La última, la de aquí, tres semanas, porque recordad, En ¿no? recordatorio rápido, la semana que viene no hay sesión, es esta dentro de 15 días y dentro de tres semanas, ¿eh? En la última eh, os prometo que además de dibujar una pirámide intentar ordenar la ineficiencia en las organizaciones, en base también a lo que hayáis dicho en la tarea 2 no menos de 50 herramientas, eh, tecnologías que os puedan servir para optimizar el trabajo en vuestras organizaciones. A muchos niveles, lo hablaremos, a nivel individual, que Yolanda, que Graci, que Álvaro, que Rocío puedan mejorar individualmente su rendimiento ¿no? a nivel de optimización del tiempo y luego, por otro lado, a nivel de proyecto, a nivel de equipo de trabajo, a nivel de organización. ¿vale? Intentaremos ponerla. Y como siempre, dudas, preguntas, cuestiones y tal. Y cuento con vuestra participación. Somos suficientemente pocas personas aquí, es un decir bastante un poco así, ¿no? porque somos bastantes personas incorporadas al proyecto, pero en cualquier caso eh, va a haber momentos en los de abrir micros, va a haber momentos en los de escribir ahí, eh, escribidme ahí vuestra idea, vuestra opinión, eh, creo que es, que es interesante, creo que es imprescindible que podáis, que podáis aportar, ¿eh? que podáis poner vuestra opinión sobre la mesa. Venga, elementos claves. Primero, dos o tres reflexiones que os va a parecer que no tienen mucho que ver, pero que a mí me parecen imprescindibles. La brecha digital. Estas dos palabras las habéis dicho todas en algún momento, sobre todo aquellos que trabajamos, ¿no? Con, de, con haciendo atención directa, todos eh, hemos hablado en algún momento de la brecha digital. Imprescindible, como mínimo, tenerlo en cuenta, guardado en un cajón o no, pero tenerlo en cuenta. No podemos hablar de optimización del trabajo en una organización como la nuestra sin tener en cuenta la brecha digital. Y la brecha digital tiene una definición, sacada de, de Wikipedia, que a veces es el mejor sitio para encontrar una definición entendible. La distribución desigual del acceso, el uso o el impacto de las tecnologías. ¿Vale? Puede ser por motivos de género, puede ser por motivos geográficos, puede ser por motivos geopolíticos, puede ser por motivos culturales, puede ser por motivos de formación, puede ser por lo que sea. Eh, Wikipedia, por ser fiel, me he tenido que morder los muñones, pone, debido al alto costo de las TIC, la utilización es muy desigual en todo el mundo. Dejo lo del alto costo, he puesto un interrogante porque creo que en nuestro contexto, en el contexto Estado español, en el contexto entidades del tercer sector, el costo no va a ser un problema y si no, reto a venir a la última sesión cuando hablemos de, de herramientas de las cuales intentaré que el 90% de ellas sean herramientas gratuitas o herramientas que están a disposición de las entidades del tercer sector, ¿vale? Pero bueno, pone que debido al alto costo puedo entender que en determinados eh, ámbitos geográficos o ámbitos de digamos de la población pueda realmente tener un cierto coste ¿no? y por lo tanto no ser accesible. Eh, antes era un tema de acceso a las tecnologías, ahora que en España ya casi hay más, estos son datos creo que un poquito desactualizados, salió el análisis del estudio de redes sociales y el impacto de internet hace muy poquito, creo que en España ya estamos prácticamente en el 100%, o sea hay más conexiones de teléfono, prácticamente de teléfonos móviles o de líneas móviles que personas. Entonces, por lo tanto, mmm, prácticamente el problema de la brecha digital no es tener acceso a un, a un terminal. Ahora ya hablamos temas de ancho de banda y de las habilidades asociales a utilizarla. ¿Todas las personas mayores tienen acceso a un móvil? Sí. ¿Todas tienen la capacidad de utilizar la aplicación bancaria de la caixa? No. ¿Vale? Eso es la brecha digital. La brecha digital ya no es tener móvil o no tener móvil, que lo podía ser hace 15 años. La brecha digital ahora es tener las capacidades de utilizar todas las aplicaciones que nos ponen delante. Segunda, esta reflexión, eh, insisto, eh, no podemos no tener, eh, no reflexionar sobre esta brecha digital interna o externa a la hora de establecer la organización del trabajo dentro de nuestra organización. Tenemos personas que sufren ¿no? o que como mínimo están condicionadas por la brecha digital, tanto fuera como dentro de la organización. Tengámoslo en cuenta. Dos, el teletrabajo. Esto que estamos haciendo, que ahora nos parece lo más normal del mundo, si nos lo dicen hace... 10 años nos parece ciencia ficción, pero es que si nos lo dicen hace cuatro, es que no estaríamos acostumbradas del todo, sería, es que a mí esto de las, no de las formaciones online, ya, bueno, lo que tú me digas, pero al final estamos hablando de un teletrabajo que ha transformado nuestra manera de hacer, que nos ahorra tiempos, que nos hace más sostenibles ambientalmente, que nos da capacidad de concentrarnos en, en nuestro trabajo, en el periodo laboral, etcétera pero que también limita el contacto personal. A Belén no le voy a poder dar un abrazo y a Iván no le voy a poder dar un abrazo porque estamos trabajando a distancia, porque no nos vemos en una sala y no podemos irnos a hacer el café después en el descanso, hacer un descansito, irnos a hacer un café y charlar de lo humano y lo divino. Bueno, pero lo que es cierto es que ha obligado a las organizaciones a reorganizar procesos y a implantar soluciones TIC. Hace unos años, de hecho, diría que en los inicios de la COVID, o sea, hace tres, cuatro años, encontré lo que para mí en, aquella, en aquel momento era el tweet del año. Era una encuesta, de estas que se hacen por Twitter, que lo que preguntaba es ¿Quién ha hecho más por la transformación digital, por las tecnologías en tu empresa? ¿El jefe, el responsable de informática o la COVID? La respuesta podéis imaginar que era abrumadora. Creo que era un 90% decían que había hecho más por la transformación digital de su organización. La pandemia, que no todos los procesos que hubiera querido implementar el responsable de tecnología. Es verdad que aquí cuando he puesto el, C, el, el, el jefe de tecnologías, ¿no? CTO CEO, al final estaba a punto de poner, es un, es, existen, existen, ¿no? porque hablar en este sector de responsable de tecnología, luego lo hablaremos, ¿eh? pero os prometo que existen, que hay organizaciones que tienen una persona responsable de tecnología y se dedica, ¿eh? no como la mayoría de las nuestras, que no existe el responsable de tecnología ni nada que se le parezca. ¿Vale? Por lo tanto, el teletrabajo nos ha traído nuevas maneras de hacer, nos ha impactado en el uso de las tecnologías. Personas que nunca se hubieran imaginado haciendo sesiones online, personas que nunca se hubieran imaginado tener aplicaciones desde casa, eh, por no hablar de organizaciones que nunca se hubieran planteado llevar la información a la nube, poder acceder en remoto desde cualquier sitio, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no está claro es si nos ha hecho más o menos eficientes como profesionales, como organización o como sector no lo tengo claro posiblemente en una misma organización hay gente a la que ha hecho más eficiente hay gente a la que ha hecho más ineficiente y depende del perfil depende del tipo de trabajo que hagas depende de las herramientas que hayan puesto a tu disposición de todo eso vamos a querer hablar ¿vale el teletrabajo ha traído tecnología no necesariamente eficiencia no necesariamente optimiza el trabajo qué bien se trabaja desde casa ya si se dan un montón de condiciones si se dan un montón de condiciones hay personas, hay chavales a los que la pandemia los envió para casa y tuvieron la suerte de que su, de que su colegio, ¿no? de que su escuela tenía la capacidad de conectarse online. ya. Y ese chaval en su casa tenía condiciones, no solo acceso para conectarse online, tenía un espacio de trabajo en el que pudiera trabajar, estaba no perturbado por la familia, por otro hermano, por tal y por cual. Tenían tres dispositivos para tres hermanos conectados en paralelo. Bueno, pues eso, el teletrabajo. ¿No? no nos ha hecho más eficientes en muchos casos. Muy bien, un par de reflexiones más antes de empezar con, con definiciones sobre, la, sobre el trabajo. Otros elementos que, hacen, que son claves si en, tu, si en tu organización se aborda o no con rigor, seriedad o como mínimo con relevancia la optimización del trabajo. Uno, si en tu organización se trabaja por objetivos o se trabaja por presencialidad. Las organizaciones que trabajan por objetivos potencian, aunque sea indirectamente, que las personas optimicen su trabajo. Si tú lo que tienes que hacer es 27 tornillos y lo que te pagan es por hacer 27 tornillos, encontrarás la manera de apretar tornillo, 27 tornillos en menos tiempo. Si lo que te dicen es, hay que estar aquí de 8 de la mañana a 7 de la tarde con un descanso obligatorio de dos horas y te vas a poner a apretar tornillos, lo que te va a preocupar es cuál es el mínimo de tornillos para que no te echen. Pero en realidad después, ¿no? Entonces, bueno. Pues trabajar por objetivos o trabajar por presencialidad tiene un impacto indirecto, pero muy habitual en la optimización del trabajo, sobre todo a nivel personal. El liderazgo en la organización y la voluntad de la inversión asociada. Es evidente que si a cada propuesta que haya en una entidad de hacer mejor las cosas la respuesta es un eh, no hay dinero, no hay presupuesto o esto no te lo puedo decidir yo, pues difícilmente vamos a optimizar el trabajo. La existencia de programas y políticas de calidad. La ISO, la famosa ISO, ¿no? las políticas de calidad en las organizaciones han servido para optimizar el trabajo, salvo en aquellas organizaciones en las que la ISO no responde a la realidad, en aquellas organizaciones en las que la ISO es un sello, si es solo un sello, pero luego el día a día, ¿no? el, proyecto, el proceso pone X, pero luego hay cosas que no están en el proceso que yo las hago a mi manera, pero la ISO las políticas de calidad y los programas y políticas de calidad han ayudado enormemente a la optimización del trabajo en las organizaciones. Y la cultura de la organización. En las sesiones anteriores, cuando hablamos de medir, de ¿no? medición de resultados, eh, algunas organizaciones, como he dicho, estabais en estas, eh, cuando hablábamos de medir resultados, muchas habláis de la cultura de la organización. Es que la cultura de mi organización es no registrar, que cada uno lleva lo suyo. ¿no? En cuanto a la optimización del trabajo es lo mismo. Si la cultura de la organización no es de autoexigencia, no es de darte un entorno que optimicen, no es de medir la eficiencia, va a depender básicamente de tu voluntad como profesional el ser óptimo en tu trabajo. Y eso es un reto. Y eso es un reto porque te puedes encontrar siendo el profesional más óptimo del sector en la entidad menos óptima del sector. ¿Vale? Y eso a la larga, ¿por qué se va la gente? Bueno, pues a veces no solo porque le pagues no le pagues, sino porque considera que su trabajo es está envuelto de absoluta ineficiencia. ¿sí? Y el último concepto clave de los que os quería trasladar en esta introducción sobre la utilización del trabajo. Y este sí que somos diferentes. Y en este sí que podemos estar orgullosos y orgullosas del sector en el que trabajamos. Que es un condicionante clave de la ineficiencia. Es que, es que somos quienes somos y nuestra misión nuestra visión y nuestros valores pueden llevarnos a tomar decisiones estratégicas que otra organización no tomaría quién de vosotros conoce la falleda no os suena la falleda ay buscarla un día si habéis probado los yogures flanes o cremas de la falleda probadlos aunque no conozcáis la organización la falleda es una entidad en Cataluña está ahí al lado de la falleda del Jordá, un bosquecito que hay tienen Podéis imaginar, hay unas cuadras, muchas vacas, con lo cual fabrican lácteos. Estos lácteos, es la idea original ¿no? de montar esta fábrica, esta iniciativa, etcétera, viene de un señor, un tal Cristóbal Colón, aquí en Cataluña es que repetimos nombres, no, no, no tenemos suficiente tal, un tal Cristóbal Colón que lo que decidió fue crear una iniciativa de, de autoempleo, una iniciativa de, de, de un centro de empleo en el que las personas con discapacidad intelectual de la comarca en la que se sitúa, la Fajeda tuviera como objetivo de paro cero. Es decir, es una iniciativa maravillosa. La Fajeda, enseguida vais a ver aquí el logo, aquí lo tenéis, la fageda. Vale, La Fajeda, insisto, es una puñetera fábrica de yogurs. Hacen también otras muchas cositas, ¿eh? tienen un huerto y tienen un tal y Pero básicamente por lo que es conocido es una fábrica de yogurs buenísimos, tremendos, tremendos. Incluso los todos, todos, todos, todos. Vale. Este señor que tenéis aquí es un tal José Cruz, técnico de mantenimiento, el que se encarga de que no quede líquido al final del, de las máquinas, el de que se aproveche todo. Este es el que optimiza los recursos, pero en una entrevista, entré en la página web de La Falleda, y en una entrevista dijo esto, le preguntan, ¿y qué retos piensas que tiene mantenimiento en el, en el ámbito tecnológico? Por ejemplo, que las máquinas sean aliadas de las personas, y su respuesta creo que deberemos enmarcarla si hablamos de optimización del trabajo. Esto es otra cosa muy bonita, Muchas veces nos vienen a ver representantes y nos dicen aquí podrías poner una máquina y te sacarías de encima a tantas personas. Y es bonito escuchar a la dirección de la fallada diciendo ya, pero es que yo lo que quiero es tener a esas personas. La automatización está muy bien, pero aquí lo que sí tiene que haber son personas. ¿vale? Ni bonito ni feo el cómo lo responde, pero a nivel de optimización del trabajo es un elemento diferencial. Al señor responsable de una cadena de producción en la SEAT si tienes siete trabajadores en una línea y puede poner un robot y ahorrarse estos siete trabajadores, lo va a poner. Es más, su obligación como profesional que debe optimizar esa línea es ponerlo el robot. Va a minimizar errores, va a maximizar el rendimiento, bla, bla, bla, bla, bla. Luego las políticas de ocupación de la organización serán las que sean. Las políticas de recolocación de la... serán las que sean. Yo ahí bastante tengo con nuestra vida como para entrar en la de los demás. Pero es relevante, un elemento clave en la optimización del trabajo es que nosotras como organizaciones no tenemos por qué maximizar la eficiencia. Tenemos que maximizar la eficiencia que consideremos necesaria. Y en ocasiones no vamos a maximizar la eficiencia. Podríamos encontrar maneras que nuestras familias completasen una determinada información de determinada manera. Ya, yo no quiero hacerlo. Podría hacer valoraciones enviando un test. Tenemos entidades que hacéis, pasáis escalas y pasáis test en sesiones presenciales. De verdad, que se puede enviar un enlace, ¿eh? se puede enviar un enlace y te lo completan. Ya, pero nosotros no somos así. Lo que la teoría dice que podría ser ineficiencia para nosotros es aportación de valor. ¿No? Ya está, era, era solo una reflexión que creo que es relevante hacer. Insisto, hay pocos elementos que nos diferencien cuando hablamos de optimizar el trabajo, de trabajar en equipos nuestros y trabajar en equipos en pues cualquier organización que trabaje de tipo administrativo, por ejemplo, o que haga atención a las personas, por ejemplo. Pero en nuestro caso sí que hay determinados elementos que hacen que prefiramos la ineficiencia, si me dejáis llamarla así, de un proceso a la, dijéramos, eficiencia que eliminaría de la ecuación el trato personal, la participación de personas, etcétera Insisto, el ejemplo de la falleda me parece que es un, esta Y eh, os, os identifica que yo soy catalán, estoy en Barcelona, eh, en Badalón, si no, esa fageda, eh, esta falleda es un ejemplo que creo que es muy interesante, que creo que es, bueno, pues, una, una, una experiencia eh, estudiada y requete estudiada en, en, en, en, en elementos empresariales, porque al final es una entidad sostenible que tiene unos proyectos de automatización preciosos y maravillosos y que además, pues insisto, eh, está compitiendo con Danone y con cualquier otro de los productores lácteos que, que podáis encontrar y con todas las marcas blancas que se os ocurran. Dicho esto, he acabado mi publicidad, cobraré mi comisión de la Falleda y ya os haré llegar un paquetito de yogurts a cada, uno de, a cada una de vosotras. Muy bien. Vamos allá. Vamos a definir los cuatro elementos claves de todas las sesiones desde aquí hasta que acabemos. ¿Qué es la eficacia? La eficacia consiste en alcanzar los objetivos establecidos en la organización, a cualquier nivel. ¿eh? Del hecho de que eh, la máquina del café sirva al café en menos de tres minutos, que te puedes ir a hacer otro café mientras aquella me pone un café, o hasta el hecho del de periodo en el que damos de alta en un servicio a una persona que nos lo solicita me da igual. Eficacia es que se haga. Eficiencia hace referencia a los lograr esos objetivos con la menor cantidad de recursos posibles, es decir, hacerlo de la manera óptima. Al final, ser eficaz, si inviertes recursos infinitos, continúa siendo eficaz ser eficaz porque ha habido un golpe de suerte y no has utilizado ningún recurso, he sido eficaz ha salido ha salido puedes meter un gol por la escuadra después de regatear a siete jugadores dándole con rosca y no sé cuántos o puede ir a chutar el portero, rebotarte en el cogote y entrar por el mismo sitio, por la escuadra de la portería eficaz sí, aquello de todos los goles valen bien, las que habéis puesto cara de, ya estamos hablando de fútbol, no, no por Dios, que soy del Barça, puedo hablar de fútbol perfectamente no hemos hecho nada. ¿Vale? Eficacia es conseguir los objetivos de la organización. Eficiencia es hacerlo con el menor número de registros posibles. En la valoración que hicisteis algunas de vosotras y vuestros compañeros de mis sesiones anteriores, había preguntas en las que confundíamos eficacia con eficiencia. Y porque lo preguntábamos así, ¿eh? y, y, y no tiene nada que ver con que esté bien hecha o mal hecha. ¿Ha cumplido las sesiones tu objetivo? Sí, no. En parte. ¿no? Si os pregunta, ¿ya han cumplido esta sesión? ¿Este bloque ha cumplido los objetivos que teníais? Sí, no. Al final, eficacia es, he venido y he cumplido con los objetivos que teníamos. Eficiencia es si en seis horas he conseguido hacer eso. Hay algunas de vosotras que me decíais, no, no los ha conseguido. Y ahora, permitidme el, auto, la, la, la, el autobombo. Y me han parecido maravillosas las sesiones, pero hubiera necesitado 14 horas. Y no seis. Ah, entonces no hablamos de. Estamos hablando de las dos cosas. Estamos hablando de que una es cumple mis objetivos, dos, con el mínimo número de. Pues no, hay gente que dice no, no, yo los hubiera conseguido con 14 horas y no con seis. Y otras es en seis me ha sobrado objetivo. Sí, eficacia y eficiencia. Tenerlo muy claro, porque además en nuestras entidades es un caballo de batalla en la venta de la tecnología. Un caballo de batalla. En dos transparencias vamos a hablar de eso y espero vuestra opinión, ya veréis. Por lo tanto, una entidad ineficiente no es alguien que no cumpla los objetivos, sino que cumple sus objetivos con demasiados recursos, consumiendo demasiados recursos. Podéis ser una entidad eficaz, podéis ser una entidad absolutamente eficaz, y ser además una entidad absolutamente ineficiente. ¿Sí? La ineficiencia se puede dar en términos globales, somos una organización ineficiente o en cada uno de los procesos, David puede ser un tipo ineficiente, la captación de fondos puede ser un proceso ineficiente, la organización en general es una organización ineficiente. ¿Sí? Muy importante importante. Porque lo que os voy a pedir, lo que os voy a proponer, lo que os voy a recomendar encarecidamente, tanto en estas como en siguientes sesiones, es ser capaces de analizar todas esas dimensiones, todas y cada una de ellas. No me sirve con decir, somos una organización en general eficiente. Una organización en general eficiente es casi imposible que no tenga a un David, lo siento, te ha tocado, apareces justo debajo mío en la pantalla, David, lo siento. Vale. Me parece increíble que no haya nadie que no pueda mejorar su eficiencia. De hecho, me parecería, no increíble, me parecería una mentira del tamaño de la pantalla que estáis utilizando que alguien no pueda mejorar su eficiencia en su, en su actividad particular. ¿vale? La ineficiencia se puede dar en términos globales o se puede dar en términos muy específicos. ¿Qué? ¿Somos un sector eficaz? ¿Somos un sector eficiente? Eh, de forma intrínseca o comparando con otros somos un sector eficaz somos un sector eficiente en general va, os desmuteáis que somos poca gente bueno, pocas, pocas relativamente ¿eh? os desmuteáis, sin miedo os desmuteáis, comentáis va importante, luego revisaremos el formulario que habéis hecho ¿eh? ¿creéis que somos un sector eficaz? ¿y que somos un sector eficiente? la respuesta puede ser sí, sí, no, sí sí, no, no, no, ¿vale? pero podéis ampliarla con algún porqué Venga, va, ¿quién se anima? ¿Somos un sector que hace todo lo que tiene que hacer? ¿Somos un sector que trabaja con el mínimo de recursos necesarios para hacerlo? Yo creo que sí, que somos una, el tipo de entidad que somos por el hecho de, de, de tener pocos recursos económicos siempre buscamos la manera de conseguir los mayores resultados y lograr más objetivos con los mínimos recursos. Creo que es vale. algo que va a bien con nosotros. Otra Raquel, cosa es que, sí, dime, dime. Que, no sean, o sea, que no podamos conseguir todos los objetivos que queremos conseguir. Que eso es lo que muchas veces nos planteamos y nos definimos como ineficaces. ¿vale? Pero no. yo en el fondo creo que somos muy eficaces y eficientes. No de manera global, porque es imposible. Sí, por eso te decía. Es una ¿eh? Sí. de las cosas que hacemos y cómo lo hacemos. Creo que, que desarrollamos mucha creatividad para, para poder conseguir más cosas con, con, la, con los pocos recursos que tenemos. ¿eh? Gracias, Raquel. Venga, dale más, más, más, más, más, más opiniones. Sí no. ¡Ah! sí eficaz, no eficiente. Venga, va, desmutearos, que así tenemos, tenemos un ratito, podemos charlar, podemos dedicarle 5 o 10 minutos a comentar sobre esto, porque además es la base sobre la que vamos a construir el resto, ¿eh? Venga va, alguien que esté de acuerdo con Raquel, que rebata absolutamente a Raquel, que tenga una opinión no haya Buenos, ni... buenos días. Sara, eh, dale. Soy Sara de, de Apadis. Dale. Lo siento que es que no, no, sé, no me funciona el vídeo. No te preocupes. Eh, yo creo que sí que somos eficaces porque es que nos apuntamos a todo, queremos hacerlo todo y, y, y conseguimos las cosas, pero me parece que no somos muy eficientes porque. Eh, pues eso, venimos de, de estar acostumbrados a trabajar de una manera más familiar o todas las asociaciones empiezan a un nivel más familiar, más chiquitito, más, más de andar por casa, ¿no? Entonces, al final hacemos todo de todo, o sea, todos hacemos de todo, eh, un mismo proceso, un, sobre un mismo tema, trabajamos muchas personas, entonces me parece que, que tenemos que trabajar más sobre, sobre ser más eficientes. Perfecto. Venga, más aportaciones por ahí. Hola. Dale. Vale. Eh, yo soy Carmen de la Asociación Afaz en Valdepeñas. Hola, Carmen. Eh, a ver, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado la compañera que ha hablado ahora mismo. ¿no? Yo, pues creo Sara, que es, eh, yo creo que efic eficaces procuramos, intentamos ser. Eh, pero creo que a veces es posible que gastemos recursos de más. Yo creo que también está relacionado en este tema eh, los crecimientos de las entidades. Nosotros ahora mismo nos encontramos en un proceso en el que muy poco tiempo hemos crecido mucho y creo que, que perdemos eficiencia pues, en ese crecimiento. Seguimos funcionando a la antigua usanza de, de eh, una organización más eficaz con los sistemas que utilizábamos antes vinculados a comunicación y a TIC, bueno a TIC. Que son sí sí, sí sí sí sí sí y estamos ahora y estamos ahora en un proceso de, de querer digamos modernizarnos en ese sentido no de ahí que estemos aquí ahora mismo y bueno pues eh, creo que nos resta eficiencia vamos mmm, no en todas las no en, o sea no puedo decir un sí y un no yo creo que te, diría un depende no que mm. yo creo que es un poco también a lo que tú dices no que que en función del área en el que estemos hablando incluso del proceso ¿O de la actividad en cuestión podríamos hablar de, de, de eficacia? Bueno, de eficacia generalmente yo creo que la respuesta sería sí, pero la eficiencia es otra, otra cosa. Mm. Totalmente de acuerdo. Es, es evidente que, que lo que estamos hablando son percepciones como sector. ¿eh? No, no, es, es imposible, es que es más, podéis estar hablando de percepción como sector y que vuestra organización en concreto esté, esté en otro punto. ¿eh? La, la, la transformación digital, ¿no? este concepto tan de moda eh, en estos últimos en estos últimos meses, eh, lo que pretende es eso, ¿no? Es, es poner tecnología a disposición de las organizaciones para mejorar sus procesos, etc. ¿eh? Venga, más, más, más opiniones, más comentarios no, que tengáis. No. Ahí. Hola, Aitor, buenos está días. Bien. Eh, yo creo que tenemos un problema, aparte de si somos eficaces o eficientes, tenemos un problema con medir nuestra eficacia y nuestra eficiencia porque no hacemos ordenadores, no fabricamos coches, no medimos la cantidad de coches que hacemos en un día o en una hora, entonces nos cuesta medir si realmente somos eficientes y eficaces y eso nos genera la sensación muchas veces de que andamos, como han dicho las compañeras, haciendo mil cosas y no hacemos ninguna. Yo creo que sí que somos muy eficientes y muy eficaces. Pero sí que sería importante que pudiéramos de alguna manera medir o, o, o tener una, un autofeedback de que realmente somos eficientes y eficaces, cosa que es muy difícil un poco yo creo que por nuestra, nuestra labor diaria, ¿no? Totalmente de acuerdo, además, café pagado sí. Aitor, que como hoy en la sesión de hoy vamos a hablar también del tema de medir café pagado, este ahí todavía uno, ya luego ya veremos esto cómo se coordina, ¿eh? pero ya está, ya está, café pagado. Eh, os diría, os diría eh, que aquellas que estuvisteis en, la, en, la, en las sesiones de medición, eh, creo, ¿no? Que, que intentamos aterrizar mucho esto, la necesidad de tener métricas. Cuando os presentaba la falleda, os decía un elemento que espero que no os haya pasado por alto, pero os lo repito: el señor Cristóbal Colón fundador, iniciador, ¿no? impulsor de la falleda, ¿no se puso como objetivo acompañar a personas con discapacidad? No, no, no, no, no, no, no, no. Que la tasa de desempleo de las personas con discapacidad intelectual en la comarca en la que está la falleda sea cero. Por lo tanto, su eficacia la puede medir en decimales, hasta el quinto decimal si quiere. Puede coger las personas del tipo A que están con una tipología de empleo tipo B. Entonces. Es, es, simplemente refuerzo lo que dice Aitor ¿eh? Al final es eficacia y Sí, yo creo que yo creo... Luego va a salir la frase de Yo creo que mucho A mí me parece que Yo por mí ya no Eso hay que matarlo hay que, hay, hay que desterrarlo La eficacia se mide Se mide Y hay que medirla Y si no la medimos Va a quedar en la opinión De hola, yo soy Juana De hola, que yo soy Raquel De hola, que yo soy Sara De eh, Es una percepción Además una percepción Evidentemente sesgada por tu efectividad como persona, por la de tu entorno, las cuatro personas que tienes en tu entorno del equipo de trabajo y a lo mejor resulta que el área de salud es hiper eficiente y tú crees que no, no lo sabías o que el área de comunicación tiene 27 aplicaciones fantásticas que tú desconocías, ¿vale? Entonces, clave, tema de métricas. Venga, más reflexiones sobre eficacia y eficiencia en este, en este maravilloso sector. Yo iba a decir, yo soy María José de Amitrés, yo no soy profesional de Amitrés, soy familiar, entonces veo las cosas desde no solo desde otro lado, sino que me faltan muchos elementos, ¿no? dado que no estoy dentro trabajando en la organización. Pero yo quería decir por una parte que la eficacia también tiene que ver con los objetivos que nos propongamos. A veces la necesidad es tan grande y hace falta llegar a tanto que nos sentimos como como que la eficacia desciende porque el objetivo que se marca, a lo mejor hay que temporalizarlo porque no es alcanzable de momento y eso yo creo que también genera frustración y genera mucho malestar. Y luego, bueno, estaba de acuerdo ¿no? con que los sistemas, la, la forma de medir nuestra eficacia, nuestra eficiencia, tiene que ser en base a lo que tú decías, que somos quienes somos. Porque cuando introduces el factor humano, también hay elementos como que distorsionan, ¿no? El tener una organización planificada de trabajo, porque siempre en el tercer sector, sector lo humano irrumpe de manera digamos que inesperada, y hay que tender situaciones a personas, que hace que el recorrido que nos marcamos como que se vaya moviendo para los lados y no sea de momento tan definitivo como lo habíamos planteado. Maravilloso. Ah, María José, no le doy un café porque ya se lo ganó la última vez, que dijo que yo era muy, muy guapo, que casi casi dijo que guapo. Dijo realmente que, que le gustaban las sesiones, pero casi dijo, guapo, entonces ya café, pastas y tal. Pero dos, dos reflexiones que vamos, eh, que encajan creo que al 100%. Una, lo de los objetivos. Eh, insisto que al hilo también de lo que decía Aitor, va, vamos a hablar de medir ¿eh? y de poner objetivos. Y la otra es que eh, una definición de eficacia... Que quería poner en la, en la siguiente sesión, pero es igual, os lo voy a decir ahora y luego no sé si aparecerá o no. Yo hablando con una, con una entidad en la que estuve colaborando un poco en eso, ¿no? en revisar procesos, herramientas, etcétera Uno de los técnicos, además un técnico, un chaval que hacía cuatro días que estaba en la organización, me lo dijo así de sencillo, me parece magistral. A mí, dame tecnologías, es cierto que este chaval tenía veintipocos, ¿eh? acababa de salir de la carrera, me parece, tenía veinticinco, veintiséis tacos, con lo cual de tecnología poco le iba a enseñar yo ya a mis cincuenta. Eh, y me dijo, a mí, dame herramientas que me hagan más fácil la parte de registro, la parte de medición, la parte de análisis, la parte dame herramientas ahí, pero no me midas si me paso una tarde sentado con uno de los chavales que atiendo vale. Al final, ¿no? y creo que va un poco en la línea de lo que decía María José, sí, ¿no? es, es el irrumpir. Si te aparece un chaval por la puerta y te pica la puerta si no sale el boletín esta tarde y sale mañana por la mañana, deberíamos ser capaces de medirnos. Obviamente querremos hacer todo, ¿no? Luego volvemos a eso, a la eficacia, a la eficacia, a la eficacia. Pero al final, si hay un chaval, si tú estás trabajando con una entidad que, que trabaja con mujeres víctimas de violencia de género, tu eficacia no puede medirse en términos de... Tu eficacia se tiene que medir para empezar en términos de disponibilidad. ¿Estoy disponible el 100% de mi tiempo? Sí. ¿Ese objetivo lo consigo? Sí. Perfecto hay ¿no? métrica, disponibilidad 100%. ¿Cuántas reuniones he podido hacer? Pues no lo sé, porque hay gente que en dos minutos la tenemos hecha, que me viene para decir que no, no encuentro a través el papel aquel del padrón de no sé cuántos. <risa> Toma el papel del padrón. Y otra que viene, que ayer tuvo un reencuentro con su pareja. ¿Vale? Y necesitas toda la puñetera tarde sentado con una persona a hablar de eso. Y tu eficacia... Se iría a tomar por saco, perdonad la expresión, si la medimos en términos de cuántas reuniones hemos hecho al día, cuántas intervenciones, cuántos seguimientos. Pues no lo sé, los necesarios. Entonces, mi métrica puede ir en la línea de la eficacia y no la eficiencia. ¿eh? Por eso creo que es muy importante. Eficacia es cumplir objetivos. Mi objetivo como organización es estar disponible para las personas víctimas de violencia de género. Por seguir con el ejemplo este que os digo. ¿Lo estamos? Sí. ¿Hay siempre alguien ahí? Sí. ¿Le atiende el tiempo que necesita? Sí. El día que nos reunamos nuestra eficacia es del 100%. Ahora bien, ahora bien, si luego para registrar la reunión que he tenido con esa persona, que la tengo que hacer porque mi equipo necesita un seguimiento, yo lo escribo en un Word, que se lo paso a un coordinador de equipo que lo escribe en otro Word, que luego lo pasa a un no sé cuántos, que pone palitos y el que hace la memoria cuenta palitos, lo que hemos ganado en eficacia, no, lo que tenemos en eficacia y disponibilidad al 100% lo perdemos en eficiencia. Somos horribles documentando, registrando datos, eh, sacando indicadores, etcétera, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual te agradezco, María José, segundo café, te va a dar un subidón de esto, pero importante, os lo ponía antes con lo de la falleda, ¿eh? la reflexión es esa, ¿qué objetivos tengo? Eficacia y eficiencia, no somos la SEAT, no somos el Mercadona, no tengo que reponer todos y cada uno de los carros que hayan llegado en el camión de carga, no tengo dos horas y quince minutos para reponer todo. Si durante ese periodo tengo que parar, paro. Si tengo que cambiar, cambio. ¿Vale? Ahora, Por eso os digo que la reflexión de aquel chaval de dame herramientas eficientes en aquello que no tiene que ver con las personas, dame tiempo suficiente para atender a las personas. Y una cosa va un poco ligada de la otra. Venga, ¿alguna opinión más que tengáis por ahí? ¿Alguna cosita más que tengáis en la cabeza al respecto? Va. En línea con lo que estás comentando, Pedro, y acaba de comentar la compañera de AMI3, sí, eh, soy Sara sí, otra vez. Eh, sí, sí, sí. Nosotros, por ejemplo, eh, nos pasa con el con el tema de la participación. Para nosotros es muy importante que la persona con discapacidad participe en, y, y colabore en un montón de procesos, incluso los de, los de gestión de, de la propia entidad y de los propios servicios. Claro, eso a nivel de, de eficacia está muy bien porque es uno de nuestros objetivos la participación, pero claro, a nivel de eficiencia. Para contra, pues, contra la eficiencia, claramente claro, no está, no tiene más, no tiene más. Eh, dejarme, voy a saltar un par de transparencias porque dentro de un par o tres de transparencias voy a entrar en las especificidades de las entidades que estamos aquí reunidas, las entidades de plena inclusión. ¿Hay algún elemento que vaya contra, ¿no? que vaya contra la eficacia, contra la eficiencia? Y creo que es un buen punto para volver a sacar, a sacar eso. Sí, yo me he atrevido a poner mi, mi apuesta, mi, mi, mi opinión, de hecho. ¿eh? Como os decía al principio, no soy el que tiene las respuesta, sino el que viene a, a hablar más y a opinar. Mi opinión, quizás no coincidente con algunas de las vuestras, pero creo que mayoritariamente sí, somos el sector más eficaz del mundo. No hay ningún otro sector que yo conozca que sea más eficaz que el nuestro. En todo caso, el sanitario tirando lejos, el sanitario. No hay otro sector más eficaz que nosotros. Hacer lo que tenemos que hacer. Si esta noche cualquiera de vuestras organizaciones tuviera que contactar con el 100% de su base social, lo conseguiríamos. Sí, seguro. Aunque sea repartiéndonos entre las que estamos en esta reunión. Toma, Pedro, llama tú a estos 10. Dile que vas de nuestra parte, que son gente muy maja. Pero los llamamos a todos. Si esta noche hubiera que dar una noticia y hay que llamar a mil personas, las llamamos a todas, sí o sí o sí. ¿vale? También somos posiblemente de los sectores más ineficientes con los que puedas trabajar o colaborar y hay muchos motivos y si vamos a pasar ahora, os voy a pasar unos cuantos en mi opinión, ¿eh? pero creo, si yo tuviera que responder a la pregunta que os he hecho anteriormente y es mi opinión en todas y cada una de las presentaciones que hago desde Sinergia o como freelance, es que somos un sector muy eficaz, muy eficaz. En, un, en una operadora telefónica, si no se puede cubrir las mil llamadas, no se cubren. En todo caso, ya pondrán todas las herramientas del mundo para poder hacer las mil llamadas con el menor número de personas posible en el call center. Pero ya las pondrán. Si en un banco, si no puedo resolverte hoy este problema, yo a las tres, es que a las tres acabamos. Y en un banco a las tres acabamos. Y en todo caso, mañana me encargo de lo tuyo. A las ocho de la mañana, pero mañana por la mañana. No hoy por la tarde, mañana por la mañana. El Mercadona cierra a las 10, a las 10 menos, o a las 9, y a las 9 menos cuarto estamos ya limpiando y recogiendo porque a las 9 acaba. Y eso no significa, tenemos que extender nuestra jornada laboral, etc. No, no, no, no, no. no. Quiere decir que el trabajo está orientado a los recursos de los que dispongo, pero no todo. En nuestro caso, somos el sector más eficaz. Se hace todo. Difícilmente ponemos límites. Los límites tienen que ser muy, muy, muy claros para no atender a cinco personas más. Y ha llegado la pandemia y hemos crecido y nos hemos redimensionado y hubiéramos podido decir, no, no, yo como esto pasará es un tema puntual, yo me sigo manteniendo aquí, solo puedo atender a 50 personas, pues si hay ahora 200 en la puerta, cuando acabe la pandemia volverá a haber 50. Nos hemos redimensionado y nos hemos vuelto locas para poder atender a 50 personas, no a 200, sabiendo que cuando pase la pandemia volverán a ser 50 y ya veremos qué hacemos, pero somos bastante ineficientes. Y hacer un acto de fe de alguien que se pasa el día reunido con entidades y mirando las herramientas, TIC, insisto, lo he dicho al principio, estamos hablando de tecnologías, no estoy hablando de capacidades, metodologías de las personas para trabajar, etc. Estoy hablando, no estoy hablando de la, del impacto que tenéis con las personas a las que acompañáis, sino del, del uso de las tecnologías, ¿eh? que quede siempre muy claro. ¿Por qué creo que somos un sector eficaz e ineficiente? Porque no queremos dejar a nadie sin la atención que creemos que merece o que necesita a nadie. Me va a costar ver a una persona, sigo en el ejemplo de las mujeres víctimas de violencia de género, me va a costar ver una entidad de las que yo conozco que deje fuera a la atención de una persona, ¿no? de una mujer que pique a la puerta, de alguien que te deriven. Y eso, además, queremos hacerlo con la misma, obviamente, con la misma calidad, ¿eh? desde el punto de vista de los servicios que damos, etcétera, etcétera. Somos un sector que nos cuesta, por definición, y es maravilloso que así sea, dejar a nadie fuera. Somos un sector con una obsesión demasiado clara por hacer más pequeño el quesito de la gestión. Cuando hablo del quesito de la gestión, todas habréis visto en vuestras memorias eh, el espacio este de en qué gastamos el dinero, en forma de diagrama de quesito. Y entonces queremos que el quesito de atención directa al dinero que va a nuestras personas usuarias sea si puede ser del 100%. Nos cuesta como sector reconocer que a veces es importante que ese quesito ponga que dedicamos un 15% a gestión interna. No, no, no, no. Aquí el último euro siempre para las personas usuarias. Ya, pero a veces hay años en los que estaría bien reorganizarnos, invertir en estructura, en tecnologías, en formación, en equipo, en soporte. Tenemos una obsesión, diría que casi enfermiza, porque el quesito, cuando supere un 7% el de gestión interna, vale, y eso nos hace ineficientes, seguramente eficaces, porque de cara a la eficacia, si el objetivo es siempre el usuario final, ten, ponemos todos los recursos para que sí sea, pero ineficientes. Incapacidad de medir la ineficiencia cuando todo sale. Esto, os diré muy poquitas veces en estas sesiones, anotároslo. Pero este es uno de los grandes problemas de nuestro sector. Todo sale. ¿Cómo le vendes tú a la organización que hay que cambiar? ¿Cómo le vendes tú a la organización que hay que utilizar otras herramientas? Que hay que medir la ineficiencia que hay que gestionar, qué recursos utilizamos para hacer cosas. Si todo sale, si soy el patrón, antes decía una compañera vuestra, es que somos entidades familiares que nacen, no que tienen una evolución y qué tal, el patronato sigue siendo el mismo conjunto de familias que en aquel momento fundó la organización. Y si te dicen, ¿hemos dejado de atender a alguien este año? No. ¿Hemos dejado de hacer algo de lo que teníamos que hacer? No. Entonces, ¿Para qué me estás pidiendo que monte un CRM? ¿Para qué me estás pidiendo que cambiemos, que montemos una aplicación de comunicación qué tal? ¿Por qué tenemos que montar, no sé qué narices me estás diciendo de montar unos formularios en la web, que, una app que, que, que me estás contando? Pero no todo sale, sí. No, es como decirle al de la SEAT. Objetivos de producción, 27.000 coches. Resultados de producción, 27.000 coches. Que tenemos que cambiar toda la cadena de producción. ¿Para qué? ¿Para producir 30.000? No, no. Si queremos producir 27.000 en nuestro sector... El gran impedimento para mejorar la optimización del trabajo es, evidentemente, además de la brecha digital, de otras cosas de las que hablaremos, uno de los principales es convencer a la organización de que se puede ser eficaz, pero se puede mejorar enormemente la eficiencia. Es muy difícil de vender eso a las organizaciones, muy, muy difícil. A mí me han sentado delante de patronatos que han visto demos de aplicaciones maravillosas y me han dicho, ¿y esto para qué? Y no tengo respuesta, no tengo respuesta porque no le voy a decir que van a atender a 1.200 personas si atienden a 1.000, le voy a decir que su equipo va a trabajar mejor, ya, ¿y para qué? Bueno, porque va a poder dedicarle más tiempo a pensar, ¿eh? ya, pero si nuestras familias están muy satisfechas. ¿Vale? A lo mejor estoy convenciendo a vosotros de que no hace falta optimizar el trabajo, ¿eh? sí, sí, borrarlo de vuestra cabeza, el objetivo es convenceros de que sí, pero que sepáis y que entendáis que es uno de los elementos más difíciles de transmitir en una organización. Soy ineficiente, me reconozco ineficiente como equipo de trabajo, como profesional, pero me faltan argumentos para vender a mi organización que debemos cambiar. ¿vale? Creo que es un elemento relevante que hay siempre que tener en cuenta. María, Carmen, ay, María José os lo ha dicho, con lo cual esta ya me la salto. Es difícil medir la eficiencia e ineficiencia cuando se trabaja con personas. Tenemos patronatos y juntas directivas con escasa visión de la evolución tecnológica esto siempre se ha hecho así, hay una historieta que también corre por redes sociales ¿no? De un cuartel un cuartel con un, con un soldado que está de guardia y que tiene un banco al lado y el soldado está siempre de pie y pasas y está de pie y pasas y está de pie y pasas y está de pie y una vez pasa alguien y dice, por aquí que no pasa nadie, que esto es un puñetero desierto para cuatro que pasamos, porque en vez de hacer de guardia de pie no lo hacéis sentado, tiene que ver con alguna norma, con algún tema de no, es que una vez pintaron el banco no tenemos por qué hacer las cosas siempre igual. ¿Podemos mejorar? Sí, que siempre se haya hecho así. Que nuestras familias siempre nos hayan traído un sobrecito con la fotocopia de la tarjeta sanitaria y del NIF cada año. No implica que alguna vez no lo podamos hacer. Es que es casi una tradición. Hay familias que llevan 25 años trayéndonos el sobrecito. Eh, ya, pero hay veces que un pequeño cambio, ¿no? No porque siempre se haya hecho así. El problema, insisto, algunas de las que estáis aquí podéis ser parte de patronatos, juntas, equipos directivos, ¿eh? Pues nada, daros por aludidos. Es habitual o, como mínimo, es un impedimento para la eficacia y la eficiencia de la organización, sobre todo para la eficiencia, el hecho de que haya patronatos o juntas directivos que tengan la percepción de que si siempre se ha hecho así y todo sale, pues ¿para qué? Heterogeneidad de los servicios, de los procesos, del área del trabajo. La banca las telecomunicaciones, los seguros, podrían coger el manual de procedimientos de una y de otra y copiárselos. Una prestación, de un, eh, prestar un uh, conceder un préstamo es un proceso que diría que se replica en casi cada una de las organizaciones. Entre la parte ley, la parte formal y la parte de tenemos un proyecto, un negocio similar, en nuestro sector es difícil tener protocolos establecidos. Es que ni siquiera entre vosotras, aunque ya recomendaré, ¿no? que si hay iniciativas compartidas pues la, si hay iniciativas las compartamos es somos un sector heterogéneo que ni siquiera tenemos los mismos servicios entre las entidades que estamos en un mismo ámbito entonces es difícil que haya protocolos establecidos etcétera, etcétera ¿vale? le añadiría esto también la alta rotación de las personas, ¿eh? pero eso lo pondré en la parte de, de propuestas ¿no? de cómo tratar a una persona cuando se incorpora y finalmente, otro elemento que digamos, pretende confirmar o corroborar mi opinión es que somos un sector en el que normalmente no hay un responsable de tecnologías. Somos un sector en el que hay organizaciones que sí cuentan con un responsable de tecnología, maravilloso, fantástico. Hay organizaciones que cuentan con, un, con una persona que no siendo el responsable de tecnología es, digamos, dotado para la tecnología o con un cierto conocimiento, un cierto perfil tecnológico y colabora en la organización para eso. Hay entidades que se dejan ayudar por externos en el ámbito de la tecnología, ¿no? No quiero decir que esto sea un erial, ¿eh? no, no quiero decir que esto sea un desierto, pero sí es verdad que somos un sector con escasa dimensión, recordad lo del quesito aquel de la gestión, el responsable de tecnología suma en ese quesito su salario, y además hay que pagarle mucho a uno de tecnología que los informáticos están muy buscados, pues normalmente no tenemos un responsable de tecnología, ¿no? o el que lo hace ejerce de manera un poco transversal. Y además, nuestros departamentos de recursos humanos en ocasiones son gestorías, porque limitamos los recursos humanos a la gestión de la nómina y a los procesos de selección pero la optimización del trabajo solo puede estar bajo tres paraguas o es el responsable de la, del área o es el responsable de recursos humanos o es el responsable de tecnología en realidad lo ideal sería que fueran los tres los que participan para optimizar el trabajo de un equipo de un proceso tiene que estar presente quien lidera el proceso quien lidera los recursos que forman parte de ese proceso y quien lidera las tecnologías que deben ayudarnos a resolver ese proceso ¿Sí? en nuestro sector, responsables de proyecto, de proceso siempre hay pero no siempre o no siempre con la, ¿no? con la digamos dedicación que deberíamos tener, tanto el de personas responsables de tecnologías como el de recursos humanos ¿vale? sabéis que hay muchas organizaciones que los recursos humanos, no, dije, no digo que es una externalización, porque externalizamos la parte contable, la parte de generación de nómina la parte de tal pero no hay una responsabilidad de recursos humanos que vaya más allá del responsable del proceso o del, o del gerente o de la gerencia. ¿Sí? Venga, otro ratito de, de, de micro abierto, si queréis, aunque Sara ya había hecho algún comentario y tal, ¿eh? si queréis. Y en plena inclusión, ¿hay algún elemento, además de los que ya he dicho, ¿eh? que entiendo que pueden ser la mayoría de ellos compartidos en el, en el sector? ¿eh? Antes hablaba Sara... José también ha hecho algún comentario al respecto. ¿Cómo influye en nuestra ineficiencia el perfil de las personas usuarias? Sí, esto es, Si queréis hacer aportación, maravilloso. Si no, simplemente que quede como reflexión ¿eh? en, la, en, la, en la organización, en la casa. El perfil del entorno. Me hablaban el otro día cuando hablábamos de medición y de métricas y de tal. Decíamos, es que somos entidades que tienen una duración de la vinculación de la persona que puede ser muy extensa. Podemos tratar a una persona desde su tierna infancia hasta que es adulto. Las familias con las que nos relacionamos tienen un perfil determinado en ocasiones, en función del tipo de servicios que yo proporcione. Bueno, pues, ¿Cómo influye el perfil de su entorno, de la unidad de convivencia de la familia? ¿Cómo influye el perfil de las profesionales que trabajamos en los diversos ámbitos? perfil de nuestros profesionales Suma o resta en la optimización del trabajo. El perfil del voluntariado tenemos bien porque sean en patronatos, que podemos considerar una, un concepto, ¿no? una manera de hacer voluntariado, sea por acompañamientos, sean incluso por atención directa delegada, ¿no? un voluntario que tal, sea porque hay voluntarios que gestionan parte de nuestra eficiencia. ¿Cómo influye el perfil de los voluntarios? ¿Cómo influye el perfil de los equipos directivos, patronatos y juntas? Este lo estamos diciendo. ¿Cómo influye el tipo de actividades que se realizan? ¿Sí? ¿creéis que hay algún elemento en plena inclusión que condiciona para bien y para mal, eh? aquí no estamos haciendo de nos hace más ineficiente, fijaros que siempre que pongo ineficiencia pongo la in entre paréntesis, porque lo podemos ver siempre todo en positivo o en negativo Va, ¿hay algún elemento de plena inclusión que digáis, mi organización nuestras organizaciones, por ser quienes somos y hacer lo que hacemos ¿tenemos un reto en la ineficiencia o tenemos una, una ventaja en la eficiencia? Va, cinco minutitos más si queréis para, para pensar al respecto. Hola, Pedro. Dale, dale. ¿Me escuchas? Mira, sí, soy sí, sí. Marisol de la Sonrisa de Guille. No, sí. En la anterior no estuve. Mira, nosotros somos un centro, somos un, un centro muy chiquitito, es un centro especial de empleo. Y estamos precisamente ahora en un poco.. Intentando optimizar y, y medir un poco la, precisamente estos temas. Uh -huh. eh, y lo que quería comentar un poco es que el, el primer problema es que las personas con las que trabajamos eh, son, es, es un poco lo que más nos condiciona. Eh, al ser centro especial de empleo, todas las personas eh, con las que trabajamos tienen alguna diversidad funcional. Sí, sí, sí, absolutamente. Y entonces... Eh, bueno, nosotros somos centro especial de empleo, intentamos, o sea, podemos, digamos, eh, medir la eficacia pues porque tenemos una serie de trabajos que hacer, unos encargos. Hay que cumplir, hay que cumplir y, con esos encargos y tienen que salir. Se puede medir, se puede saber, mira, pues fulanito, eh, incluso el, este equipo ha conseguido hacer tanta, tanto lo que es, tantas, 20 tazas o 20 lo que sea, ¿no? Eh, pero luego, claro. Hay que, hay que quizá basarse o, o centrarse en el equipo porque si individualizas, pues no puedes pedir lo mismo a cada persona uh -huh. y, y, y depende mucho de, de qué, qué, qué actividad quieras hacer o qué, qué quieres que haga cada uno y cómo es cada uno. Uh -huh. Entonces eso influye muchísimo. Creo Así. que es lo que más nos influye a nosotros. Perfecto. Venga, más reflexiones. ¿Qué, qué aspectos así del de, ¿no? de, de ser plena inclusión, de ser entidades de este estilo, creéis que tienen una, un condicionante relevante? Luego, luego Marisol, también daré, haré una reflexión al respecto de esto. Venga, ¿alguna más? ¿Alguna cuestión? El, el compartir también ¿Mm -hmm. experiencias con las redes, equipos, en las próximas parte de, de la federación, pues nos puede ayudar a ser más eficiente en cuanto a que... Cuando buscamos, por ejemplo, nosotros en todo esto también es porque bueno, tenemos muchos mucho fallos para, para, para hacer más fácil nuestro trabajo en día a día, porque temas herramientas y todo eso. Y siempre estamos tirando a los compañeros de las otras entidades para que qué proyectos se si conocen otras herramientas si no que van a ayudar. A lo mejor no siempre no resolvemos, eh, resolvemos el problema, no le pero creo que esa coordinación interna puede facilitar que podamos eh, ser un poco más eficientes en el trabajo diario Totalmente de acuerdo dijimos, repetiremos la, la semana que viene la otra, repetiremos no. la frase maravillosa de eh, nuestra obligación, tienes el derecho a copiar y la obligación de compartir eso no sí. se lo puedes decir en todos los sectores nosotros sí, tenemos el derecho a copiar y la obligación de compartir eso lo dijimos para las métricas, para las herramientas y lo diremos el último día y si no lo digo Raquel se queda encargada de recordármelo, Pedro todas esas herramientas si ya hay alguien que las esté utilizando y ha tenido una experiencia horrible, por favor que levante la mano, que las experiencias horribles también ayudan, lo de tropezar dos veces con la misma piel, también, también ayudan, también ayudan ¿vale? perfecto, venga, alguna reflexión más sobre las particularidades de, de ser plena inclusión esta es más que evidente aprovechémosla, abusad de ser una confederación dejadme llamarlo así, ¿no? venga, más bueno, no, no yo iba a decir perdón, no, no, dale, dale tú María José, no. mando yo, vas tú primera. Vale. vale. listo, me parece Hombre, bien. Yo creo que el pertenecer a plena inclusión nos da identidad, nos da una identidad de conjunto, nos da una forma, además de compartir, de sentirnos, eh, pues eso, parte de un conjunto que tiene unas características muy, muy, muy delimitadas. Y yo creo que también, jo, algo que a mí me parece importante en todas las organizaciones es fomentar el asociacionismo y la solidaridad. Entonces, estos factores que son muy propios nuestros y que no tienen otras empresas, yo creo que el estar perteneciendo a un sitio donde todos estamos juntos por, una, bueno, pues por, por, por un objetivo común, me parece importante de señalar. Mm, absolutamente. Aitor, dale. No, solo iba a decir que, eh, que, que nuestra, eh, nuestra población, como si fuéramos de profesionales, eh, so, somos la mayoría gente con, con vocación de apoyo, de, de estar con las personas, etc. Y no muchos de nosotros tenemos la vocación de gestores, de gestionar, ni la vocación ni la experiencia. Entonces, eh, la mayoría somos gente que hemos empezado apoyando a las personas, como era nuestra vocación o como es nuestra vocación, y poco a poco hemos ido haciendo otra o desempeñando otras otras funciones dentro de nuestras entidades pero realmente no somos gestores de cuna no es nuestra no es lo que nos ha movido en nuestras vidas entonces quizás eso haga también que seamos en algunos aspectos de gestión y tal ineficientes e ineficaces y en la y en el apoyo a las personas mucho más eficientes y eficaces ¿no? pero bueno quizás de dónde venimos nos hace... no, pero, pero, pero absolutamente, ¿eh? a ver, por favor, que aquí tenéis uno que su pareja es educadora social y pedagoga, eh, pero que hizo BUP, BUP, porque ya tenemos una edad, ¿eh? pero BUP lo hizo de ciencias, ciencias puras, uh -huh. y se fue a servicios sociales de Santa Coloma de Gramanet, tercera ciudad en volumen de Cataluña, y fue la primera que le envió a desde Santa Coloma, le envió a la de Gaya, Dirección General de atención a la Infancia y a la Adolescencia, un informe con un password. Y le puso password, le dice, cuando te llegue, me llamas y te digo el password y lo abres. Hombre, ni bien, ni mal, ni regular, pero que hay un impacto clarísimo en los perfiles, las gerencias de las empresas de otros sectores están plagadas de ingenieros del tipo A, administración y dirección de empresa, eh, económicas, etcétera, etcétera, que tienen la medida como objetivo. Las gerencias de nuestro sector están llenas de educadores, pedagogos que han hecho una transformación y, una, ¿no? y un esfuerzo por el, el ampliar su, su formación, pero que como tú dices es un condicionante que ya está, que no pasa nada, es una particularidad. En nuestro sector estamos plagados de gestores sin formación en gestión ¿no? y lo pueden hacer maravillosamente bien y seguramente sin esos gestores, sin ese tipo de gestores no podríamos hacer, como tú dices, gestionar bien a las personas. Y es maravilloso que un gerente, una gerente, un director, una directora de cualquier organización de este sector se pueda sentar con una familia y hacer esa tarde sentada de la que hablábamos antes. Y lo puede hacer. En muchas organizaciones, el director general no sería capaz de arreglarle el móvil a uno de sus clientes. ¿vale? Dicho esto, oh, pues tengámoslo claro, es un condicionante para la optimización de trabajo. No estamos acostumbrados a trabajar por procesos, no estamos acostumbrados a... Bueno, ya está, es, es otra mentalidad. ¿eh? Los que somos ingenieros industriales nos dijeron, de esta carrera no vais a sacar nada, cero. Ahora, mente cuadradita para las cosas, todas las que queráis. Y ya está. Y no me he dedicado a la ingeniería industrial, no sé ni para qué sirve todavía, después de 30 años. Pero en nuestro sector no tenemos gestores con esa percepción. ¿no? En nuestro sector abres un Word. Un gerente cuando quiere hacer algo abre un Word. En otras entidades abre un GANT, un diagrama de tareas y de procesos y de responsabilidades y de tiempos. Y de objetivos. Y de, ¿no? Y de estados. Y de no sé qué, no sé cuántos. Aquí abrimos un Word y lo documentamos. Y hacemos un documento maravilloso. Vale, ya está. Es una exageración. Sabéis que es una exageración en todos los sentidos. Pero es verdad que cuando te vas a, a la gente de SADE y ves su programa de gestión de entidades no lucrativas, allí, el 90% de las personas que están por allí son... Personas que han pasado por el proceso en la organización de, yo empecé como técnico, pasé a responsable del proyecto, del responsable del proyecto pasé a la junta, al equipo directivo, del equipo directivo, y ahora no había otro y me pusieron a mí. Y ya está. Y es maravilloso, ¿vale? Pero es un condicionante. ¿Alguna reflexión más? Venga, al respecto de... No, a lo que, en lo que... Dale, Marisol, sí, sí, por favor. Hablando de lo que dices, eh, a nosotros nos ha pasado totalmente esto, ¿no? Mi marido y yo, que somos los que fundamos la asociación, somos ingenieros, hemos trabajado... ¡Hombre! pues, 20 pues años sí. en, en la empresa privada, eh, haciendo proyectos de ingeniería y por circunstancias, por circunstancias, perdonad, <coughs> tuvimos un niño con discapacidad y, y bueno, necesitamos <ríe> sentimos tal, la necesidad de montar guille, esto, ¿no? Un tal y, y, claro, y, nos pasa constantemente, chocamos mucho en la forma de, de plantear los problemas, en la forma de, de ver la, la situación, ¿no? Nosotros somos como más, eso, muy... Muy tecnológicos, muy muy cuadrados. Y, y bueno, estamos aprendiendo un montón. O sea que también vemos eso que es un mundo, creo que, que lo que hay es muy buen, mucha gente con muy buena voluntad básicamente mm. y luego los medios pues son los que tenemos ¿no? luego destrozaré luego destraza, gran... luego, con tu permiso destrozaré esa frase de lo de la buena voluntad la voy a destrozar ¿Sí? no, vale. la, voy, la voy a tirar bueno, la yo... voy a la voy a mandar que os va a resonar no no, sí. no es, existe existe no pero... sé yo nos hemos encontrado con gente la verdad que claro es otro mundo distinto no de, de relacionarte con eh, que en el mundo de la empresa y tal así y, y es verdad pues las sensaciones, eh, hay mucha gente con, con muchas ganas de hacer muy, muy muchas cosas y muy buenas, pero los medios son los que son. <ríe> y tenemos que, que, que apañarnos con lo que hay. Venga, ¿alguna reflexión más? y os lanzo un par mías y avanzamos. Venga, ¿alguna reflexión más al respecto? Sí, yo quería comentar... Para... Ah, Mati, dime, por favor. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas. Eh, quería comentar como familiar, para que no nos quedáramos fuera, uh -huh. eh, en cuanto a cómo influimos los familiares en, en, en la eficacia o la ineficacia, me parece que es, que es eh, un tema muy importante porque la mayoría de las organizaciones... Son los famili las, las familias las que deciden estas juntas directivas o dan el visto bueno a la gestión de esas juntas directivas que en definitiva son las que definen un poco las políticas y la, todo lo que hay eh, alrededor de la organización. Me parece que, que debería de haber también como, como formaciones para motivar y, y mentalizar y sensibilizar también lo importante que somos las familias y los familiares que en muchos casos delegamos en, en las profesionales eh, todo, lo que se, todo lo que se gestiona y no somos realmente eh, conscientes de, de lo importantes que, que somos. Nada más, muchas gracias. Lo sois, lo sois. Y de hecho, y de hecho en el mundo de la tecnología, permitidme un inciso de, de 30 segundos que no tiene que ver con la optimización del trabajo, pero sí con ese impacto que tenéis de las familias y del voluntariado. ¿eh? Lo sumo a lo, que, a lo que decía Marisol de, de, de las personas con buena voluntad. Un pequeño inciso. Yo me he pasado, de estos últimos 10 años, una de las cosas más sorprendentes, podéis imaginar ¿no? que uno no aterriza en este sector desde cero, que lleva pues, una vida de, ¿no? de juventud vinculada a determinados proyectos que le, que le motivan en la vida, pero he participado, como espero hayáis pasado la mayoría de vosotras, por la discusión entre la voluntad y la capacidad. ¿vale? Entre lo hace con buena voluntad o es capaz de hacerlo. ¿No? y esa capacidad la, la llevo al voluntariado, en concreto no la llevo a las personas usuarias ni a los profesionales, la llevo al, al mundo del voluntariado. La delegación de la que hablabas, Mati, para mí es dejación de funciones cuando no va acompañada de un aprovechamiento por parte de la organización de las capacidades que hay ahí. Decía Aitor, en los sectores estamos plagados de gerentes, de gestores, ¿no? que no tienen una formación específica, Marisol ha venido a romperme la estadística, pero ahí estamos, ¿eh? Al final es habitual, y lo sabéis, es habitual que el mundo de la... Pero también es más que habitual, y lo sabéis, que en el mundo de los familiares que rodean, y sobre todo, y espero que estéis de acuerdo, aquellos familiares que más cercan están de la gestión de la organización, tenemos montones de familiares, pero siempre hay ese grupito más cercano por, bueno, pues por voluntad, por capacidad, etcétera, a veces no nos dejamos afectar lo suficiente por personas del entorno que podrían ayudarnos estos elementos en los que no tenemos la total formación. ¿Vale? Me explico. A mí tener un voluntario que dé clases de catalán para personas recién llegadas aquí en Barcelona, bien, fantástico. Un aplauso. Es necesario, es imprescindible. Fomentas el voluntariado y además, ¿no? Acompañas a una persona acabada de llegar aquí para aprender el catalán. Bien. Pero es que tenemos ingenieros informáticos haciendo eso. Y siempre les digo a mis entidades, bueno, a mis entidades, ¿no? Aquellas que se dejan alguna vez. Eh, asesorar o como mínimo acompañar que tienes un ingeniero informático o que tienes un tipo que es especialista en montar aplicaciones de no sé qué dando clases de catalán para recién llegados, me da lo mismo de clases de catalán que haciendo eh, una, una ludoteca para peques, me da igual no, no, no, no, no el voluntariado tiene que ver con el aprovechamiento de las capacidades que tiene esa persona y si tú tienes a alguien que te pueda acompañar en montar una aplicación que optimice el trabajo de los demás en lugar de un voluntario, tendrás tres en la ludoteca, gracias al trabajo que ha hecho este otro. Luego, cierro mi paréntesis, está las ganas que tenga un voluntario de seguir haciendo con la organización lo mismo que hace en su día a día, ¿no? que eso es otro, es otro elemento de motivación, etc. Pero, insisto, los familiares son un condicionante que pueden ser a favor y en contra de esa eficiencia y esa eficacia. Es decir, a veces del ego ahí ya está, tendríamos que, que, que, que, que creer más, porque a veces, Martí, estarás de acuerdo en que somos, sois los principales instigadores de que ese quesito de qué parte van los usuarios, ¿no? porque además acostumbran a ser nuestras propias familias, ¿no? a veces condicionamos a que el quesito sea el menor posible en la gestión y el máximo posible en la atención directa. ¿no? Y a veces deberíamos tener formación los familiares, el entorno, en ser capaces de entender que el quesito, el 7% de mil es muchísimo, muchísimo, muchísimo menos productivo que el 8% de 10.000. ¿no? y que seguirá quedando mucho más dinero para la atención a las personas. Ya está, entraríamos en temas de captación de fondos, que no toca, ¿eh? pero, pero totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo en la necesidad de no solo eh, internalizar estas reflexiones entre los equipos de trabajo, equipos profesionales, sino trasladaros al resto. Yo os hago dos reflexiones y continuaré, y continuaré con, con la sesión. Una, eh, en la primera aportación que habéis hecho y en algunas otras, ha aparecido la figura de la persona usuaria. ¿Vale? que sea un condicionante, y lo dejo en condicionante, no lo pongo peyorativo, ¿eh? simplemente condicionante, es una realidad, no, es una excusa, la sonrisa de Guille puede mejorar los procesos de cómo le llega la taza, de dónde la embalamos, de, de qué herramientas les damos para que puedan decorar una taza, me da igual, ¿eh? me estoy inventando ahora mismo, ya me perdonarás, se pueden hacer 1.517 procesos de optimización y más cuando es un centro de empleo que es una, un entorno de producción. Ahí sí que hay miles de herramientas que te permiten optimizar, medir y medir la distancia y el peso que tiene que levantar cada uno y tal. Que tengamos un condicionante y que a Pedro le pidas A, a Esperanza le pidas B y a David le pidas C, no significa que no podamos optimizar el trabajo también de esas personas y de los profesionales que están. ¿Vale? Es decir, por favor... No digo que lo hayáis dicho, ¿eh? pero creo que tiene que quedar escrito y grabado como está quedando. No utilicemos la particularidad de nuestras personas usuarias, ni siquiera de las familias que las acompañan, como excusa para no optimizar el trabajo que hacen, incluso también estas personas. Podemos y debemos hacerlo. Y después adecuar, evidentemente, ritmos, seguimientos, acompañamientos, exigencias, objetivos, lo que queráis pero optimicemos. ¿vale? Y la segunda es lo de la personalización. Ayer mi hijo, que está en una preadolescencia a los 11 años, yo pensaba que con la mayor ya había superado esto, pues no, con 11 años ya está de, papá, mm, me siento más ancho, siento más, más alto, esta gorra no me queda bien, voy de este color. Ayer hicimos ejercicios con unas cintas de estas, de, mira, <ríe> están por aquí, o sea, estas cintas de hacer nada. El papá tiene destrozados los hombros porque tiene una edad, quiso hacer exactamente los mismos ejercicios que yo. Tuvimos que parar y sentarnos un rato para decir, no, yo puedo hacer 20 ejercicios de estos, tú a lo mejor haces 5, y yo cojo la cinta por los extremos y tú la coges por aquí, por medio, y los haces así, porque tienes 11 años y mides metro 38. ¿Vale? Esto lo debemos trasladar también a la optimización del trabajo, porque pondremos a las personas por delante, porque personalizaremos dónde puede llegar cada uno, pero eso no es óbice para que no haga la tarea, la labor que le hayamos encargado. ¿Sí? Hay condicionantes. El que más me motiva de todos con muchísima diferencia, con muchísima, es el que ha dicho Raquel. Si estamos todas, ¿no? si estamos todas en un, en un contexto de agrupación, ¿no? si se nos convoca a estas sesiones, luego tenemos que encontrar los métodos para compartir iniciativas en positivo y en negativo o en neutro. ¿eh? Es de, estamos utilizando estas herramientas, nos funcionan bien, incluso ¿por qué no, y esto ya hablo de un futuro, y por qué no desarrollar soluciones específicas para el sector, que podamos utilizar todas y nos ayuden a optimizar. ¿no? Perfecto. Pedro, un poquito, por favor. Hay un momento. Por, no, no, por, por favor, por favor. Te, te perdona que te interrumpa. No, no, no. Eh, no por, un poco por alusiones, como me has, has comentado el tema <risas> de las personas. Dejar claro que, por supuesto, nosotros hemos creado el Centro Especial de Empleo pensando precisamente como tú. Que creemos que la, la, eh, se puede adaptar el trabajo a la persona y conseguir. Es cumplir, uno, cumplir unos objetivos, objetivos. que simplemente eh, en vez de buscar la persona idónea para el puesto, lo que hay que hacer es adaptar el puesto a la persona, Absolutamente. y ese es el objetivo nuestro, eh, esa, es la, esa es la idea, y vamos, totalmente de acuerdo que se puede conseguir... Y es un elemento que cuando hablemos de, de, de medir, ahora que vamos a, hablar, vamos a empezar a hablar de medir, etcétera, etcétera, veremos que tenemos que hacer la medición a los diferentes niveles. Tengo que medir la, la optimización del trabajo de una persona. Es más, eh, eh, Aitor, David y Dani, pues pueden no tener ni siquiera el mismo objetivo en un mismo proceso. Y, y ya está. Y no, no, no... no, y además, eh, hablando de la eficacia, en nuestro caso, el. Un objetivo es que, una que la persona tenga trabajo. Entonces, eso ya es un logro. Ya que te consiga que consigas hacer más cosas o menos. Bueno, pues esa es otra. Eh, hay, está como muy relacionada a los dos. Las no, absolutamente. Es que somos son dos cosas, eh, final, dos, dos objetivos diferentes. ¿no? O, al final hay, y perdonad que haga muchas referencias a la Falleda, simplemente porque lo pongo como ejemplo, porque podría haber cogido cualquier otro, ¿eh? pero cojo la Falleda, eh, evidentemente, tienen como objetivo vender más yogur que Danone, por supuesto. Y que ser líder en toda España en la venta de productos lácteos y hacen unos yogures de estos líquidos tremendos, que sí, que sí, y hacen productos de calidad, productos que compiten. No olvidemos que ya hemos traspasado, ¿no? En tu caso, eh, o sea, en la fallada hemos traspasado ya no del tercer sector a la economía social y solidaria. Empresas que competen en el mercado, ¿no? O sea, ahí hay un elemento diferencial, ¿eh? que, que, que seguramente sobrepasa el, el ámbito de esta conversación. no Estamos en la economía social y solidaria, pero al final. Al final, uno de nuestros elementos diferenciales es que tenemos dos tipos de objetivos y la eficacia se mide por el cumplimiento de objetivos. Lo que ocurre es que nuestros objetivos no son en términos de porcentaje de ventas, eh, ratio de cobertura del mercado y no sé qué más, sino que van en el que en esta comarca no haya paro, que todas las personas tengan un trabajo, que las familias se sientan acompañadas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya está, no, no, no, tiene, no tiene más. Por supuesto, daba por descontado que si hay dos ingenieros al mando, esto estaba ya, claro y evidente. Gracias. Venga, avanzamos un poquito. Estas fueron vuestras respuestas. ¿Os acordáis? ¿Alguna de vosotras habrá respondido a aquel formulario que os hizo llegar al inicio de este proceso? Y decían, hola, recordáis, eh? muy por encima, no vamos a entrar en todas y cada una de las preguntas, pero al final era, oye, vuestra organización, ¿no? ¿Cuánta, eh, ¿Cómo de eficaz, eficiente eras? Pongo ahí debajo el, el media, sobre, ¿no? Porque algunos sumaban un punto y medio, otros un punto, otros dos, entonces lo pongo ahí el sobre. Y al final te decían, oye, la entidad es eficaz, eficiente en general, pues habéis dado un 0,87,150, un 58% de eficiencia. Es un número cogido con pinzas, ¿eh? es una reflexión de quien respondió a aquello. Pero bueno, no os dabais mala nota en cuanto a la eficacia y eficiencia de vuestra, de vuestra organización. Sí quedaba un poco lejos, lo de la ineficiencia más habitual decía muchas ineficiencias pequeñas, no era lo que daba menor nota, eh, dijéramos esto se decanta que hacia, hacia que... En vuestra organización no hay grandes ineficiencias, hay muchas ineficiencias pequeñas. Luego hablaremos de lo difícil, difícil, difícil que es gestionar eso. El impacto del perfil de las personas usuarias, 44%, es decir, 44 sobre un punto. ¿eh? En cuanto al impacto, decís que las personas usuarias impactan un 44%, el organigrama y la descripción de los procesos impactan un 54%, eh, la unicidad o la dispersión de la información un 47 y las tecnologías que utilicéis un 49, la relación con otras organizaciones y tal un 51. En general, en general lo que nos dice la encuesta, insisto, ¿eh? la completasteis unas cuantas de las entidades que vais a participar aquí, este análisis simplista, es ¿no? no entra en detalle de todo el análisis, he hecho un promedio y ya está, porque creíamos que para esta sesión es más que suficiente, la idea es que ponéis un cierto énfasis sobre el impacto que tiene la propia organización. El impacto que tiene el organigrama la descripción de procesos. Que no estamos insatisfechos del todo, no estamos insatisfechas del todo con la eficiencia y eficacia de nuestra organización. Supongo que porque no separamos, no era el objetivo de aquella sesión, no separamos eficacia y eficiencia de manera evidente. ¿eh? Entonces, bueno, hay una cierta satisfacción. Y en realidad, pues, esas dos globales, ¿no? ¿Cómo creemos que optimizamos los recursos de la organización? Pues estamos en un 48%, que significa, pues bueno, aprobado justillo, un 4,8 con una reclamación y una buena cara es un 5. ¿Eh? Un aprobado justillo en lo que se refiere a cómo cualifico a mi organización en la optimización de los recursos. Venga, unas cuantas reflexiones más para acabar. No hay peor ineficiencia en el desarrollo de una actividad que la que es poco perceptible porque se, se repite de forma reiterada. De verdad. Y espero que estéis de acuerdo todas, ¿eh? pero al final es, las grandes ineficiencias las conocemos todas. Cuando yo tengo que hacer el modelo 182, las que hacéis captación de fondos o sois fundaciones, sois fundaciones o sois entidad que, de, de utilidad pública y hacéis lo del modelo 182 para la desgrabación y os volvéis locas en el mes de enero para revisar todos los pagos, que si no tengo el dato de tal, que, ¿no? y te pasas tres días para hacer el puñetero modelo 182 para enviar a Hacienda, esa ineficiencia la tienes clavada aquí. Ocurre que cuando acaba ya lo has hecho, dices, nota mental, no me va a volver a pasar. Y justo un año después, 365 días después, vuelves a estar delante de un Excel que tienes que volver a pelearte desesperada con el proceso y tal. Las grandes ineficiencias que se producen poco, las seguimos repitiendo cada vez. Si tú tienes unas jornada, jornadas de familias, y cada año haces la revisión y dices, por favor, lo de la comida no nos puede volver a pasar. La gente que dijo que se quedaba, se queda. Y la gente que no se quedaba, que no se queda. Y al final acabamos metiendo 37 más a comer porque no nos dijeron nada, porque aquel no iba a venir, porque al final sí que ha venido. Y luego dos mesas vacías porque aquellos dijeron que venían siete y no ha venido nadie. El año que viene lo vais a volver a repetir. Es más, aquellos mismos siete van a volver a faltar y los 35 que no dijeron que venían, vendrían. Las grandes ineficiencias son. Las pequeñas ineficiencias, aquellas que no son, no quedan en la memoria de todo el mundo, pero que se repiten con gran asiduidad, son aquellas que son referentes en un proyecto de organización del trabajo, porque posiblemente no vais a montar un sistema de ticketing brutal para lo de las comidas, pues ¿qué vais a hacer? Dimensionar 20 mesas más o 20 plazas más de las que normalmente hay, porque la experiencia nos dice que acaban viniendo 20 que no tenían plaza y ya está. ¿Vale? Pero las que se repiten cada día, las que cada día, cada uno de vosotros, si tenemos aquí, no sé cuántas personas tenemos aquí, me da igual ahora, ¿eh? pero si somos 40 personas y cada una de nosotros pierde, cada una de sus 200 días laborables pierde 10 minutos de ineficiencia, 200 por 40, 8000 por 10, 80.000 minutos, 80.000 minutos perdidos tirados a la papelera que podríamos haber ahorrado. 10 ¿Vale? minutos es mucho, que en los 40 seamos ineficientes tal, pero bueno, no, pero ya me entendéis. Al final, esas nadie las tiene en la cabeza porque el minutito que perdemos cada vez que tal, el minutito que perdemos cada vez que no sé cuántos, los dos minutos que perdemos porque resulta que tengo que ir a buscar un papel siempre a la otra punta de la, de la oficina, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Total, minutos y minutos. Aquellos que tenemos en mente hacer ejercicio de vez en cuando y tenemos la bici ahí siempre a nuestra disposición, siempre ahí la bici, porque alguna vez la sacaré. La ineficiencia grande es tener que liar un cipostio cuando saco la bici porque la saco una vez al mes. Esa me acuerdo y ¿cuál es el resultado final? Que encuentro una excusa para no salir en bici. El problema es cuando cada día para salir o entrar de casa choca la puerta con la bici o tienes que apartar la bici para entrar y salir. Esa es la que tienes que resolver. Esa es la que tienes que resolver. ¿Sí? Es importante porque vamos a empezar a hablar de medición y además os voy a pedir que empecéis a pensar en vuestras ineficiencias. Las grandes ineficiencias las sabéis, las podréis hacer en una lista, vuestra organización la sabe. Las pequeñas, que no resuelve, pueden tener un mayor impacto. ¿Cómo se detecta la ineficiencia? Normalmente es una detección personal, salvo que tengáis algún procedimiento de análisis, ¿no? que los equipos se reúnan periódicamente para analizar la ineficiencia, cosa que es muy poco habitual, aunque absolutamente recomendable, la ineficiencia la detectáis las personas, cada una de vosotras detecta. África detecta ineficiencias, Raquel detecta ineficiencias, ISA detecta ineficiencias. El problema es que tenga espacios en la organización como para compartirlas y para resolverlas. ¿Sí? Las reuniones de equipo nos basamos en gestionar casos, hacer seguimientos de casos, en revisar ¿no? número de intervenciones que hemos hecho, etc. Pero no normalmente en dejar un espacio para revisar procesos ineficientes. ¿Cómo se detectan? Con un no me da la vida, con un no llego a tiempo a hacer todas las tareas que tengo. Esto puede ser ineficiencia, puede ser incapacidad de la persona de llevar a cabo todas las tareas que les proponen o puede ser directamente mala gestión. Si yo pongo sobre la mesa de Verónica 17 millones de tareas que no puede llegar a cumplir, si ya nos resulta que tiene siete gorros dentro de su organización y tiene que cubrirlos todos, el problema no es de ineficiencia, el problema es de incapacidad de hacer todas esas tareas. Ni siquiera tiempo, tengo tiempo de supervisar lo delegado. Es una ineficiencia que provoca dejación de funciones. Si Van es el responsable de un área, traslada una serie de tareas y no es capaz de supervisar que ese trabajo se haga de manera óptima, no está haciendo su trabajo. Me sobra tiempo. Es igual de ineficiente que te falte tiempo que te sobre. En este sector parece, una, parece un, ¿no? como una meiga, pero a ver las islas hay, ¿Hay alguien que le sobre el tiempo? Bueno. Hay gente que tiene momentos en los que no tiene tareas asignadas y podría hacer tareas y momentos en los que tiene siete tareas y no puede hacer ninguna, ¿vale? Pero el me sobra el tiempo es otro identificador de ineficiencia. El no tengo nada que hacer de ahora. Cuando lo urgente puede con lo importante. Cuando no tengo espacios para dedicar aquellas cosas que son objeto misional de mi organización. Cuando no me puedo pasar esa tarde con aquella persona porque tengo que hacer siete documentos, dos registros y una duplicidad de información que tenían la otra vez. Vale, Eso es ineficiencia. Cuando hago lo mío y también lo de los demás. Mi hija, ya que os he presentado casi toda la familia, mi hija es de las que la ves un día por la tarde, ¿qué haces? Es que hace te... 15 años, se La podéis imaginar. No hace lo suyo. Pues, ¿por qué lo haces tú? Porque hay que entregar el trabajo. Mi hija no es que sea mejor ni peor, es que como no se haga su manera, no está bien hecho. O sea, el otro puede haber entregado su trabajo, pero como no sea como ella ha dicho que tenía que ser, y hace el trabajo de los demás. Es de una ineficiencia apabullante, porque ella está haciendo más trabajo del que tiene y seguramente no le da la vida, no hace lo que tiene que hacer, no estudia para el examen del día siguiente, etc. Y hay otra persona que no ha hecho su trabajo cuando era su responsabilidad. Es de una ineficiencia máxima hacer el trabajo de los demás. Las personas eficientes en las organizaciones no necesariamente hacen más eficiente a la organización. Si yo hago mi trabajo y hago el de Esperanza y hago el de David no estoy haciendo más eficiente a la organización. Seguro que se puede hacer de otra manera. Esta es la clave. Cuando en vuestro día a día haya algo, cualquier proceso, cualquier actuación, cualquier actividad, cualquier intervención, que estéis convencidas en vuestro foro interno de que se puede hacer de otra manera es que estáis delante de un proceso posiblemente ineficiente. ¿Eficaz? Sí, porque lo hacemos. Cuando para enviar un boletín en vuestra organización tardáis una hora en crear el contenido y cuatro en sacar el listado de gente a la que se lo tengo que enviar, seguro que pensáis, esto tendría que ser de otra manera. No puede ser que tenga que cruzar cinco excels cada vez. ¿Sí? ¿Esto ya lo hacíamos así hace...? Poned en la X que queráis, 10 años, 5 años, 15 años. ¿Esto ya lo hacíamos así? Pues no. Si lo hacíais así no implica que deba ser el proceso más eficiente posible. La verdad es que no sé cómo lo hace el resto. Hablaremos y pondremos en grande, que no cabran en la pantalla, manual de procedimientos. Si cualquiera de vosotros después de estas sesiones sigue queriendo contratar a Pedro Álvarez para trabajar en lo que sea, barrer, limpiar, fregar o lo que sea, yo esperaría llegar a un sitio donde me digan, mira, barremos así. En esta organización se barre así. El proceso de cómo se barre en esta organización es este. Y no depender, hemos fichado a un crack barriendo, Pedro es un crack, pero vamos, un currículum de barrer, bueno, yo ya aportaré, pero entro en un sitio donde hay un procedimiento hecho. Lo de no desconocer cómo la organización resuelve un proceso es ineficiencia desde ya, aunque incorporéis a la persona más eficiente del mundo. Y finalmente, esto no está escrito en ningún sitio. Si esto es así, sois definitivamente una entidad ineficiente. La eficacia ya no la vais a volver a oír hablar, la eficacia la hemos dejado clara, somos eficaces, tenemos que medirnos en términos de eficacia que no son los mismos que otros sectores, vamos a hablar siempre de eficiencia, ¿vale? Medir la ineficiencia, Aitor, estas dos o tres van por ti, ¿vale? Aitor lo ponía sobre la mesa y creo que el resto evidentemente lo compartís. La, la ineficiencia no siempre es medible, no siempre lo es, ¿no? José ya ponía también sobre la mesa alguna reflexión sobre, hay cosas que a la hora de medirnos tenemos que ser muy cautelosas, ¿eh? pero hay que medirla siempre que sea posible. No confundir medir la eficiencia con el a mí así ya me va bien, con el le pone voluntad o con el a mí me parece que no, bien, no, no, no, no, no. La eficiencia son números, son datos, son métricas, no es opinión. Yo creo que puedo estar haciendo bien un proceso, es una opinión, un valor más a incorporar a la medición, pero se miden métricas y dimensiones. La métrica es el valor y la dimensión es un término de, si queréis medimos la métrica de los profesionales de un área de otro área. Si queréis medimos la eficiencia, la métrica de por departamento, por proyecto, por lo que queráis, por persona. Pero la métrica es un número. Por favor, no nos quedemos con que creemos que en mi organización somos eficientes. No medimos que en nuestra organización somos eficientes si vas a medir, alerta con tres elementos, uno que le vas a quitar a Pilar control, que Elena va a perder poder que Marisol va a perder información y que Isa va a perder visibilidad optimizar el tiempo puede significar yo me lo he hecho de la mejor manera que creo yo cambiar maneras de proceder, significa que pierdo alguna de estas cosas. Alerta. Puede ser una de las barreras que os encontréis. Dos. El palo que me da. La pereza. Siempre lo hemos hecho así. Todo sale. No, recordad, ¿no? Este, este mantra que os iba comentando que acaba apareciendo recurrentemente en las organizaciones. Pero si ya sale. Pero, Raquel, ¿hay algo que no hagamos? Ya, pero es que yo creo que podríamos optimizar el proceso. Que sí. Ahora, con la que tenemos encima, con la pandemia, con los Next generation, queremos abrir aquel centro. Ahora tenemos un profesional que dice que se nos va, que aquel no sé cuántos, que no tengo cobertura en el móvil. Que... ¿Y ahora hay que ponernos con, con, con, con, con ahorrar tiempo haciendo qué? ¿Tengo que invertir tiempo para ganar tiempo? Uf, uf. Y luego está el, bueno, Raquel, porque llevas mucho tiempo aquí, y te lo acepto, pero tú me aseguras, ¿no?, que esto va a funcionar. Entonces, cuando Raquel dice, mira. ¿Sabes qué? Yo no estoy aquí para, poner, para jugarme la cara. O es un tema de la organización o yo... O sea, esto no es una iniciativa de Raquel. Esto es una iniciativa de la organización. Entonces es alerta, con la pereza, con el miedo al cambio de la organización, con exigir que todo tenga resultado inmediato. Es decir, no quieres cambiar la optimización de de, del trabajo, pero quieres a cambio a garantizar que tenga resultados. Bueno, ¿no? una cosa o la otra. Y finalmente las mantas cortas. Lo que no nos podemos permitir es que Álvaro con una solución fantástica porque tiene un cuñado que tiene un amigo que tiene un conocido que el otro día en la playa nos enseñó una aplicación del móvil, joder, fantástica, fantástica. Descargar Google Apps, ta, ta ta ta ta ta, descargar, aplicación fantástica. Hola, soy Álvaro, tengo una aplicación, soy la envidia de mi organización, ya. ¿Eso te optimiza tu trabajo? Por supuesto, si no, no lo haría. ¿Perjudica el de todos los demás? Sí. Vale, perfecto, Álvaro, maravilloso. ¿Vale? Esa aplicación del Doodle del Bookable Calendar que yo os decía, es una herramienta maravillosa para Pedro. En mi organización, en Sinergia TIC, cuando tenemos que organizar una reunión, y esto lo diré en voz bajita, no tenemos una puñetera aplicación para vernos el calendario. Me es más fácil organizarme una reunión con vosotros, con todas vosotras, que con mi equipo de Sinergia. Al final ponemos una fecha y decimos, por lo que pueda venir bien, si hay alguien que no puede cambiarse nada, no tengo una aplicación interna. Este del Bookable no me sirve para la gestión del resto de procesos. Entonces, lo que no tiene sentido es que yo coja una aplicación que me sirva a mí y no resuelva lo que ayudaría al resto de la organización. ¿vale? Estos tres elementos hay que tenerlos en cuenta. Y recuerda que tener una medición adecuada te va a permitir responder. ¿Para qué cambiar? Gastar si todo se hace. ¿Vale? Si Raquel es capaz de llegar a su organización y decir, ¿sabéis cuánto mide nuestra ineficiencia? Esto. ¿Vale? ¿Y en qué términos se mide la ineficiencia? En horas, que no en puestos de trabajo. Somos la falleda. Aquí no se mide cuántas personas nos podemos ahorrar porque si no, Marisol tarda minuto y medio en desconvocar a la mitad de la plantilla. ¿No? Al, al hilo de lo que decíamos, si lo que quiero es un proceso de producción, en lo que, ¿no? para, medir la, para medir la eficiencia, pongo máquinas, optimizo procesos y los de la falleda, o sea, los de la falleda tienen gente metiendo en las cajitas de la falleda, metiendo los cuatro yogures. Y una vez que fui de excursión allí con los peques, era hay máquinas que hacen esto, vamos, no os podéis imaginar. Pero ver dos líneas de chavales, de usuarios, de la falleda, hablando y mientras hablan y mientras comparten y con un educador, educador allí, con un técnico, van metiendo las cuatro allí y lo, lo, lo hacen así y el último lo pone en una caja, lo hace así y el último lo pone en una caja. Vale, pues entonces, se mide en horas. No en gente que nos podemos ahorrar, se mide en, hora, en horas de ahorro para aportar valor. Se mide en dinero, que casi siempre son horas. Decidle a vuestra organización que optimizar el trabajo nos puede suponer 28.000 euros al año en tiempo para hacer otras cosas. Se mide en calidad del servicio. Hacer mejor nuestro trabajo va a hacer que Mati, va a hacer que María José, va a hacer que familiares de nuestras familias, de nuestros usuarios reciban un mejor servicio. Van a hacer que nuestros usuarios reciban un mejor servicio. Porque si consigo que Aitor no le dedique un 30% de tiempo a gestión y le puede dedicar un 20, en lugar de dedicarle un 70, a atención, le va a dedicar un 80. Eso es lo que hay que vender. Y si esos números no existen, si no existe el 70, el 80, el 40 horas, el 23.000, el 26.000 euros, en la organización nos van a seguir preguntando por qué vamos a gastar dinero si todo sale. Queremos dedicarle tiempo al valor. Queremos que la persona de comunicación dedique tiempo a idear miles de campañas y no a enviar boletines. Queremos que la persona de, que hace atención directa, que lleva el proyecto Respiro, pues para saber cuánta gente va a venir este fin de semana y para gestionar la reserva la puedo hacer de manera mucho más fácil. La puedo hacer de manera mucho más fácil. No es una llamada de correo, una llamada de teléfono, siete correos, dos que a la salida del centro me dicen, oye, que este fin de semana nosotros sí que vendremos. No. Optimizar el tiempo. Pues yo me dedico a preparar las actividades que haremos en el respiro. No a gestionar quién va a venir o quién no va a venir de las familias. ¿vale? Y en satisfacción de los equipos. No olvidemos que hacerle a la gente más fácil su trabajo implica mayoritariamente que la gente esté más satisfecha. Os he dicho antes, alerta a la gente que va a perder control, visibilidad, etcétera, y que no se lo tome de manera adecuada, ¿eh? pero es relevante plantearlo así. No se mide aquello que no se registra adecuadamente. Esto que está aquí en pequeñito está en grande, estuvo en grande en las sesiones que hicimos en el bloque pasado. No vas a poder medir la eficiencia si no registras en algún sitio. ¿Cuántas horas dedicas a atención? ¿no? ¿Cuánto tiempo tardas en hacer esto? ¿O cuántas sesiones puedes hacer en un día? ¿O cuántas intervenciones te caben en un trimestre? Si no está registrado, no lo vas a medir. Si no lo vas a medir, todo lo demás que hemos dicho no sirve. Bien, entonces hay una preocupación. No voy a insistir ni un minuto más porque ya se hizo un bloque al respecto y porque creo que tiene toda un, una, una lógica detrás. No se mide aquello que no se registra adecuadamente. Empezad a pensar en que de cara a optimizar trabajos nos tendremos que preguntar el qué, ¿vale? Y un par, de reflexiones, un par de reflexiones más antes de acabar esta sesión y avanzaros ya un poquito la, las siguientes. ¿eh? De nuevo, podemos medir la eficiencia, la eficacia de un proceso, yo qué sé, el alta de usuario. Revisemos todo el proceso del alta de usuarios. En qué puntos hay de mejora, en qué puntos no hay de mejora, en qué puntos somos ineficientes. Una actividad, lo del respiro que os decía. Puedo hacer un proyecto programa, el de inserción, el del cobro de cuotas. ¿No? El cobro de cuotas en general, todo ese proceso, todo este proyecto de una persona interna o externa, de un equipo en cualquiera de los ámbitos o de la organización como suma de personas. ¿vale? La eficiencia, la eficacia no es simplemente de medir un proceso, puedes medir una persona. Este elemento es el que os decía, es específico nuestro. En la SEAT mides el tiempo que tardamos en hacer coches, porque ya ni te planteas que una persona en una máquina de la cadena de producción de la SEAT, uno haga tres y la otra haga 17 tornillos la máquina te va a obligar a hacer 17 tornillos y si no, no sirves para ese puesto. Insisto, no entro en las políticas de, de ocupación y de recolocación. ¿eh? Marisol antes nos decía que a lo mejor yo tengo que establecer procesos y medir la eficiencia y eficacia y a uno lo tengo que medir por 3 y a otro lo tengo que medir por 27. Y eso os pasa a todas, y cada una de vosotras. ¿vale? La fórmula de la eficacia es el resultado final real respecto al resultado ideal o deseado. Aquí María José, deberíamos apretar al replay de la, de, la, de la aportación que nos ha hecho antes. Trabajamos con personas, seamos conscientes de cuál es el tipo de resultado ideal que esperamos. ¿Vale? Aitor también lo ponía sobre la mesa, algunos lo habéis puesto ya sobre la mesa. ¿eh? Al final, la eficacia implica cumplir con los objetivos que tiene mi organización. ¿En términos de qué? Pues no solo en términos de productividad. No confundamos eficacia con productividad, con producción, con resultado. Es dificilísimo medir el resultado, el impacto que tenéis en las personas. Es, no, no diré difícil, diré imposible, porque sois una de las N dimensiones que afectan en las personas con las que trabajáis. Hay otras que ni controláis, por lo tanto. Resultado ideal, objetivos. El grado de cumplimiento de esos objetivos es la medida de la eficacia. ¿vale? Todas y cada una de vuestras organizaciones tenéis algún elemento de tres siglas que se llama PIA. PEI, POA, es decir, el plan de actuación de las personas con las que trabajamos. No sé qué tres siglas, pero casi todas tenéis tres siglas ahí puestas, el plan de actuación, de intervención, de lo que sea, personalizado, individual, lo que sea. Vale. Eso os permite medir la eficacia. Yo con la persona Pedro tengo 23 objetivos que tienen un plazo, que tienen una métrica y al final de ese tiempo mido si la métrica 7, ahora es un 3, un 4 o un 7 o un 8 y la he superado y mido si se cumplió en los tiempos que yo dije o tardé 7 meses más. Eso mismo que hacéis con vuestras personas usuarias, trasladémoslo a todos y cada uno de tus procesos, a cada una de tus actividades. Eficacia es conseguir X. Eficiencia es comparar la suma de, de recursos reales respecto a los ideales y óptimos. La suma de recursos reales es medir Medid, lo hemos dicho antes, medid cuántas cuántas horas de promedio dedicáis a una intervención, medid cuánto tiempo tardáis en hacer tal, medid cuánto tiempo de respuesta tardamos en darle a las familias entre que nos solicitan un alta y tal. Medid, medid, medid, medid, medid. El gran problema es el denominador, los recursos ideales óptimos. En la eficacia, el denominador es fácil. Nuestros objetivos, plantear los objetivos es fácil. Medir el resultado es más complicado. En la eficiencia es al revés. Medir los recursos reales es simplemente registrarlos. El problema, perdón, los recursos reales es registrarlos. Los ideales es lo difícil. ¿Cuánto es el tiempo mínimo que debería yo tardar en dar de alta a una persona desde que me hace una derivación? Llegué vía familia, llegué vía servicios sociales, servicios de salud, hasta que realmente lo incorporo a mis servicios, tengo espacio en mi centro especial de empleo. ¿Cuál es el óptimo? Porque si me pongo el óptimo cero, os vais a pasar la vida pensando que nunca vamos a llegar a nada. Entonces, lo difícil es poner el denominador. Deberíamos ser capaces de que en menos de dos semanas la gente tenga una respuesta y en menos de tres meses la gente ya esté trabajando en nuestro centro de empleo. ¡Ostras! Yo no sé si es mucho o poco, me lo acabo de inventar, pero poner ese denominador, saber cuál es, es la clave. Luego el resto es, pues medir tenemos la fecha de derivación y tenemos la fecha de, de, de, de confirmación y tenemos la fecha de entrada en el centro, oye, pues ya está, eso es muy fácil de hacer, ¿vale? Las dos últimas transparencias, por mi parte, en la sesión de hoy. Una, ¿el incremento de la eficiencia de la organización es igual al incremento de la eficiencia de las personas? Sí, pero por favor, tener en cuenta que no todas las personas tienen variación positiva de todas las personas que estamos aquí, si hiciéramos un proceso maravilloso de mejora de la eficiencia, de mejora de los procesos de trabajo, alguno, y a veces hay que señalar y decir, Aitor, te ha tocado, por no volver a poner a David, que ya lo tuve al principio, Aitor, te ha tocado ser más ineficiente de lo que eres. ¿Cómo puede ser? Manta corta, manta larga, ¿no? Al final es, voy a hacer eficientes a las otras 39 personas que estamos en el proceso, el proceso va a pasar de cinco días a dos días y medio, pero tú lo que hacías de una manera que para ti era absolutamente eficiente, te voy a pedir que registres en dos sitios, aquí y aquí. Y tú vas a ser ineficiente. Entonces, recordad, la ineficiencia global de la organización es la suma de las ineficiencias de las personas que trabajan, o de la eficiencia, insisto que ineficiencia o eficiencia me da el mismo concepto, pero no siempre esa eficiencia es positiva. Por ejemplo, y ahora que Mati hacía el comentario sobre las familias, que María José aparecía aquí también como gente desde fuera, ¿y si a partir de ahora las inscripciones a las familias se las hago hacer desde un formulario y no completando un papel? ¿Las autorizaciones? ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? Que no nos, firme, que no nos dan un papel, que lo hacen por online. ¿Estamos convencidos que hay un conjunto de familias que pasará a ser más ineficiente? Convencidísimos. Seguro, sí, ya se nos hace falta ni que lo pensemos hay familias a las que hacer que completen una, una inscripción en un formulario las va a hacer más ineficiente porque yo iba allí, me dabais el papel y es que casi firmaba, ponía el nombre de no, ponía el nombre, firmaba y digo, ya, ya, pero es que eso significaba tener que picar nosotros 143 autorizaciones y para una autorización puntual no lo sé pero para cada año, para cada curso renovar los datos, etcétera, esto era una locura bueno, la suma de la eficiencia de la organización mejora, absolutamente la de una parte de, no. Y tenéis que ser conscientes de que hay familias que van a perder eficiencia. ¿vale? Lo mismo, insisto, internamente en los procesos, con las personas usuarias, etcétera etcétera Algunas serán queridas, y la Falleda y Marisol ya nos han puesto ejemplos de eso. Algunas ineficiencias serán queridas, algunas ineficiencias serán aceptadas porque son parte de nuestra misión. Otras no pueden servirnos de, de excusa. ¿vale? Y la última reflexión, esta la pongo en cada sesión. El complejo 012. 012 teléfono de información en todas y cada una de las organizaciones. No hay ejemplo mejor de que sois una organización ineficiente que el hecho de que encontréis cuántas personas de vuestra entidad tienen complejo de 012. Dícese de la sensación de personas de la organización cuando invierten parte de su tiempo en recopilar información desde un nivel, habitualmente inferior orgánicamente, para estructurarlo, removerlo, recolocarlo y pasárselo a otro nivel habitualmente paralelo superior. Es decir, los cuentapalitos, los que se dedican a recoger el número de intervenciones que hemos hecho para ponerla en un documento para que en el patronato de la semana que viene puedan saber cuántas intervenciones hemos hecho. Las que para dar un alta recogen información de la familia, lo montan en un documento y se lo pasan a otro para que vuelva a hacer otra cosa con ello. Las organizaciones con mucha gente invirtiendo tiempo en simplemente trasladar información de un sitio a otro sin aportarle valor, son un foco de ineficiencia. Son el Wuhan, el Wuhan del, de la COVID, son esas personas en la organización. Rescatadlas, localizadlas, pensad si sois vosotras el conjunto de personas que invierte un tiempo en traspasar información de un sitio a otro sin aportarles valor. Soy el coordinador de mi proyecto y como coordinador ¿qué haces? Pues recopilo lo de los técnicos y se lo paso al gerente. Pues algo más harás. Básicamente recopilo información del equipo técnico y se la paso al gerente digerida. ¿Pero con valor? No, no, digerida. Le paso un informe, pero cada semana hago un informe maravilloso sobre cuántas intervenciones, cuántas personas hemos atendido, qué tipo de personas han entrado, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero usted, ¿qué aporta? Ineficiencia. Monte un sistema para que los técnicos documenten en un sitio que el gerente apriete un botón y tenga ese dato. ¿Hacemos desaparecer al coordinador? No, no lo sé, pero pongan un coordinador que lo que haga es acompañamiento a los técnicos, que les acompañe en la, en la intervención, en los casos que le ayude a resolver casuísticas, pero no que transporte información. De verdad, no sabéis lo llenas que están las organizaciones de personas que se dedican a hacer esto. Vale. Pues como ha ocurrido en anteriores bloques, la primera sesión espero que haya sido seguro, seguro, seguro, la más aburrida de todas, de las tres. Porque, como ya hicimos en el anterior bloque, nos hemos limitado a definir, a poner alertas, a constatar la necesidad de, y es lo que espero que nos llevemos de esta. Sí, mi organización necesita optimizar el tiempo, optimizar el trabajo. Y hay una serie de elementos en los que me veo reflejado. Y hay una serie de cosas en las que me veo relajado. Hay una serie de cosas en las que me veo implicado. ¿sí? Sabéis que el proceso tiene dos tareas. Una entre esta y la siguiente sesión, que hay dos semanas, y otra entre la siguiente y la tercera. Como una de las valoraciones que hicisteis, las entidades participantes, es que entre una y otra hay muy poco tiempo, con una semana hacer esa tarea, lo que vamos a hacer es que, os van a pasar ya luego después, os enviará Begoña, creo, os enviará eh, las dos tareas, la de para la siguiente sesión, que es dentro de las semanas, y para la otra. Y así con esto, pues podéis ir trabajando un poco más. Entonces, os, os explico las dos tareas. Una es que listemos ineficiencias, que hagáis un pequeño proceso de reflexión, sea a nivel personal o sea a nivel de, de equipo, evidentemente lo que me interesaría es un documento por entidad, no, no uno por cada una de las personas participantes, esto nos suma porque te enviamos siete documentos, sobre ineficiencias pequeñas y repetidas en tu trabajo, ineficiencias grandes y poco repetidas en tu trabajo. Evidentemente si tenéis ineficiencias pequeñas y que no son repetidas, pues no tienen impacto y no le importan a nadie. ¿No? Si al final es alguna vez al año, alguna vez al año nos quedamos sin papel en el lavabo y tengo que reponerlo. Bueno, ya, pues es una ineficiencia que pasa alguna vez al año. Si todos los días eres tú la encargada de reponer el lavabo es una ineficiencia clarísima en tu organización. ¿eh? Y si tienes ineficiencias grandes y repetidas no estaríais aquí, no estaríamos vivos. ¿vale? Si somos una entidad muy ineficiente con ineficiencias muy grandes, si lo del 182 nos pasa cada día tres veces con tres cosas, eh, no estaríamos, no seríamos una organización. ¿sí? Entonces, interesante, reflexionar, pararos un poco, porque son las que vamos a intentar resolver. La siguiente, la tarea 2, no la he puesto en formato de tarea porque no me ha dado tiempo, porque es una cosa que hemos decidido con Begoña así un poco a última hora, ¿eh? pero creo que puede ser interesante. La tarea 2 que os va a llegar es que empecéis a pensar en los orígenes de la ineficiencia en vuestra entidad. Esta es una tarea clave. La otra no es más que un contador, un déjame poner en negro sobre blanco cosas que ya conozco, esta es clave la siguiente sesión vamos a hablar de la ineficiencia que provocan las personas, perfil de usuario externo, el perfil de usuario interno los organigramas disfuncionales el ciclo de vida de los datos es decir, el qué hago con la información cómo la manejo, las ineficiencias que proceden de procesos no definidos de soluciones TIC no adecuadas y de elementos físicos o técnicos Elementos físicos o técnicos, como os podéis imaginar, si yo lo que tengo son una sede, el otro día estaba hablando con una entidad que va a empezar con una parte, va a empezar a poner eh, herramientas en una parte de sus proyectos, Pedro, porque la otra la tenemos en un caserío allí en el País Vasco de estos caseríos preciosos, donde no tengo cobertura, vamos con 3G todavía prácticamente. Bueno, pues eso es un impedimento físico, ¿vale? En la siguiente sesión… Hablaremos de estos impedimentos físicos, de qué los provocan, de cómo podemos resolverlos, de cuáles tienen solución. Pero sobre todo intentaremos ordenarlos. ¿Tienen más solución el perfil del usuario interno, es decir, del profesional, del técnico? ¿Tiene mayor solución que no tener tecnologías? ¿En qué orden? ¿En qué orden pondríais estos siete elementos respecto al… primero? el impacto que tienen en vuestra ineficiencia, dos, la capacidad de resolución. Estas son las dos tareas que os, que, que os trasladaremos para la siguiente sesión. ¿eh? Y la, entonces Luego os las documentaremos, os las enviarán en, un, en, en, el, en el envío en el que hagan de esta propuesta. ¿sí? Insisto que de esta segunda fase, en la que hablaremos de cuáles son estos niveles de, de, de aportación de ineficiencia y las soluciones técnicas metodológicas que podemos hacer a cada una de ellas, se desprenderá la última sesión, intentaremos poner, podéis imaginar que sobre todo, soluciones TIC, ¿no? para resolver, insisto, del orden de unas 50 soluciones TIC, que os ayuden a mejorar la optimización del tiempo en vuestro trabajo. Gracias por el ratito. Si no se hace esta parte algo más aburrida, no tiene sentido dedicarnos solo a poner herramientas sobre la mesa. La suma de tecnologías no os va a hacer más eficientes suma de tecnologías no os va a hacer más eficiente Tenemos 17 aplicaciones en mi organización y, ¿Y? ¿eres más eficiente? No lo sé. Saludos. Gracias. Os llegará esto. darle un, Echarle un vistazo a todo. Nos vemos dentro de dos martes. El... No sé cuántos. Dentro de dos martes. Un placer. Gracias. Gracias, gracias a todas. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hola, Sí. sí.